Hoy admitimos, o al menos vamos a admitir, al meritorio de ingreso Francisco González Redondo. Tiene una amplísima biografía, no exagero, yo la tengo en el ordenador y son 145 páginas. juventud, que tiene no más No se la y... pienso leer, ni siquiera les voy a leer completa la edición abreviada que tengo de un folio. ...porque tiene una larga trayectoria a pesar efectivamente de su juventud... ...lo cual es, nos honra en este centro eh, que sea nuevo miembro. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria... ...doctor en Filosofía por la Complutense... ...y doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid... ...profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica... ...de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense y parte su docencia en la Facultad de Educación y el Centro de Formación del Profesorado de la, de la Universidad Madrileña, donde fue secretario académico entre los años 2001 y 2009. Ha sido secretario de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, de la Sociedad fui de Profesores de Matemáticas, del Grupo Interuniversitario de Análisis Dimensional y de la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote participa en numerosas sociedades y asociaciones tanto españolas como extranjeras y esperamos que a partir de hoy pues también en el Centro de Estudios Montañeses donde seguro va a ser un activo miembro y participante ha escrito o coordinado varias decenas de libros numerosos artículos en revistas en, en libros algo así como doscientos y pico las que he podido yo contar así al, por mayor. No se las voy a contar todas, porque algunas son españolas, otras son extranjeras, domina perfectamente idiomas como el inglés. Ha coordinado varias decenas de congresos y simposios, casi 100, también se los he contado. Ha hecho comunicaciones también para otro centenar, ¿eh? tanto como coordinador, como promotor, como miembro, es decir, siempre ha estado en una actividad permanente y dinámica. Ha sido comisario de numerosas exposiciones, ¿Eh? fundamentalmente, y a la que aquí nos trae hoy Leonardo Torres Quevedo, que ha cogido el testigo de su padre que empezó hace muchos años en Molledo y lleva unos cuantos años promocionando la figura de un personaje que posiblemente era el inventor el mejor inventor, lo dice además el mejor inventor de su tiempo pero era español y quizás no tan reconocido y algo olvidado en Cantabria hace 50 años hoy esperemos que por el trabajo de Paco incansable pues sea un poquito más conocido ha dado numerosas conferencias ha recibido la medalla de la Universidad Complutense de Madrid el Mayburn Prize del Royal Institute de Navegación del Reino Unido la mejor conferencia del Congreso Internacional de Historia de la Navegación en el 2016 en, en Londres eh, y la venera medalla de los puntos cardinales ha dictado 200, más de 250 conferencias con estos años ya ven que algunas no, no han sido semanales, han sido diarias. ¿eh? ¿Eh? En Londres, por ejemplo, tiene 8 o 10, en, en Cambridge, en Oxford, en Manchester, en Birmingham, en Edimburgo, en Glasgow, en Dinamarca, en Berlín, en Suecia, en Lucerna, en Coimbra, eso por citar algunos de los lugares fuera de España. Por supuesto, en España ha dictado muchas... Eh, eh, Sean en Soria, en Granada, en Oviedo, en País Vasco, Barcelona, Salamanca, Valencia, Zaragoza, eh, La Laguna eh, Y sobre todo en Cantabria en los últimos años Los que le hemos ido siguiendo, no nos ha sido posible seguirle en todas Porque han sido tantas y tan variadas que ha sido imposible Pero sí hemos ido a todas las que hemos podido Y fundamentalmente en torno, la mayoría en torno a Leonardo Torres Quevedo Que también hoy va a ser una faceta distinta porque es un personaje que conoce a fondo y hoy lo vamos a poder comprobar. Como consecuencia de eso le vamos a admitir y además será un honor para este centro tenerle, como digo, como socio y compañero y colega. Pero bien, también se ha recorrido Cantabria, como digo... Santander, por supuesto, muchas en Santander, en Torlavega, Comillas, en Casturdiales, en La Cabada, en Cabezón de la Sal, en Campo de Yuso. El tira recorrido, se podría decir, la geografía regional, la nacional y casi la mundial, hablando de los temas que domina y que domina muy bien, como van a poder comprobar en estos momentos. Por lo tanto, será un placer escucharles a él y no a mí, que yo simplemente era esta pequeña introducción para que sepamos de qué personaje estamos hablando. Paco. Todo es tuyo. Muchas <risa> gracias. Bueno, el... a mí me saca salir. Ah, sí, sí. Sí, yo me voy a verle, a verle. Yo quiero verle. Como diría el, el Papa, San Pablo II. II. <risa> sí, Señor Presidente, Pedro, muchas gracias, amigas y amigos. A la hora de agradecer que debo hacer esta ceremonia de ingreso y este honor que me concede el centro, pues debo confesar las dudas a la hora de elegir el tema. La revista del centro se llama Altamira y aparte de hablar de Torres Quevedo, efectivamente, muchas veces, pues hay otro tema que me gusta desarrollar mucho, que es el de la posibilidad de que las primeras personas en registrar el pensamiento matemático no hubiesen sido hombres sino mujeres título que he puesto, variando, de, un, de una serie a otra Altamira es nombre de mujer y matemáticas también pero hoy no voy a hablar de ello porque... En principio, pues hablar en Cantabria de Altamira está bien, pero hablar en el Centro de Estudios Montañeses de Torres Quevedo puede que esté incluso mejor. Porque no solo me acuerdo de la figura de Leonardo, que por supuesto nos vamos a acordar, sino como ya se ha dicho aquí, me acuerdo de la figura de mi padre y maestro, que hace más de 40 años pues empezó a intentar recuperar la figura de Torres Quevedo para la ciudadanía española en general y la de Cantabria en particular. Pero es que además... Podemos contar a los genios, porque resulta que en 2019 debemos conmemorar el quinto centenario, del, en este caso del fallecimiento de Leonardo da Vinci, que falleció en 1519. Y claro, esto nos daba pues, una excusa bastante buena para traer al Centro de Estudios Montañeses algo distinto. Como os podéis imaginar, no me corresponde hablar, conmemorar, destacar lo que fue su obra como artista. En su tiempo no era un artista de primera fila, por supuesto Miguel Ángel Rafael eran mucho más conocidos que él y Leonardo, pues incluso en la faceta artística, ha sido descubierto y destacado después, prácticamente pues, en el siglo XX, un poco como el greco. Pero vamos a tratar el tema del centenario desde una perspectiva entonces del quinto centenario científica. Y como matemático, como ya se ha dicho, pues debo ir a, digamos, a las fuentes más autorizadas, que nos permitan ver qué es lo que tenemos entre manos. Y la Real Sociedad Matemática Española ha decidido que, como no puede ser de otra manera, la portada de todos los números de su revista a lo largo de 2019 van a estar dedicados a Leonardo. Y va a haber un poliedro de los que, con los que él contribuyó con Luca Pacioli, a decorar su divina proporción. Y leemos lo que dice la Real Sociedad Matemática Española sobre esto. Vamos a dedicarle todas las portadas. Quizás sorprenda esta decisión, dado que hasta donde nosotros sabemos, el genio toscano no realizó ninguna contribución destacable de de a las matemáticas. Sorprenda, ¿eh? ¿Qué sorpresa? Pero es que no hemos empezado con las sorpresas. Es que es más. Incluso el hombre de Vitruvio, ese al que atribuimos las proporciones ideales del cuerpo humano, aunque se diga que está diseñado, dibujado, de acuerdo con la proporción áurea o divina, pues tampoco, nos dice la Real Sociedad Matemática Española, de ninguna de las maneras. Es que no se ajusta ni exacta ni aproximadamente. Bueno, pues entonces hemos resuelto presidente, aquí hace muchísimo calor, así que muchas gracias, buenas tardes, ya hemos ingresado, nos vamos a celebrar, ¿no? ¿No habéis venido a eso? Pues no habéis venido a eso, aquí no, no. Porque si aparte de todo eso, hacemos un estudio un poco más profundo, por ejemplo, estudiamos lo que es el universo de la ciencia de la modernidad, que bueno, en este caso, en la historia general de las ciencias dirigida por Tatón, sitúan desde 1450, Leonardo nace en el 52, hasta 1800, bueno, donde empezaría la edad contemporánea, pues vemos que efectivamente Tatón, que va a ser de director y de prologuista, pues cuando tiene que prologar el comienzo de todo lo que va a ser la edad moderna, y por tanto hay que empezar en el Renacimiento, pues nos pone el retrato de Leonardo Vinci. ¡Anda! Esto ya es otro mundo, ¿verdad? Esto ya nos empieza a gustar más. Y cuando empezamos con el capítulo primero de este gran volumen, el Renacimiento, pues nos pone los poliedros, que no puede ser de otra manera, para decorar como significativo del Renacimiento. Y si vamos al primer capítulo, de la primera de las ciencias, pues las matemáticas. Y como no puede ser de otra manera, Leonardo y las matemáticas. Bueno, ¿y qué nos dice aquí? Que Leonardo da Vinci no fue un producto de la enseñanza universitaria que era un hombre sin letras, que no sabía ni latín ni griego, que en todo caso sería un práctico, y todo lo más, un autodidacta, y que de ninguna de las maneras se puede considerar, pues, un hombre culto, porque era incapaz de estudiar en latín y en griego a los clásicos. Con lo cual, el Renacimiento, si es la recuperación de los griegos y de los romanos, pues ya me contaréis qué pinta. Pero es que además... Si seguimos un poco, pues hemos descubierto recientemente que el hombre sufría TDAH, es decir, que era, sufría déficit de atención con hiperactividad, o hiperactividad con déficit de atención. Por eso empezaba un montón de cosas y no terminaba ninguna, pues ya está, nos vamos. Pues ¿para, qué? ¿Para qué seguir? Si es que no se dedicaba a nada, no terminaba nada. Presidente, no vamos a dejar que se vaya al público porque bueno, no, no, no. más que nada vamos a Le ofrecido demasiado. Porque en ese mismo párrafo ya nos adelantan, nos adelantan que en realidad Leonardo dominó todos, o se dedicó al menos, a todos los dominios científicos de la época. Geometría, mecánica, geología y geografía, biología y anatomía, botánica y óptica, nada quedó al margen de su curiosidad. Y en cada uno de esos dominios pues constituye un verdadero progreso. Lo cual es llamativo. Porque no hizo nada de eso, se supone, en vida. O nadie lo conoció porque no escribió nada publicado. Ha sido en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando autores como Richter, pues han dicho, vamos a ver, los trabajos originales siempre de Leonardo han estado sin publicarse. Solo hay manuscritos por ahí dispersos que sus herederos fueron reuniendo como les pareció, algunos más coherentes, otros sin ninguna coherencia absoluta, y sus contenidos son un misterio en 1883. Es decir, nadie se había molestado en conocer lo que había hecho. Leonard. <coughs> Otros autores, unos poquitos años después, se encuentran con el mismo problema, es decir, que Richter no ha resuelto el problema. Y Mundt, en 1898, pues nos viene a contar más o menos lo mismo. La mayor parte de sus escritos y dibujos nunca se han reproducido, nunca se han catalogado y es que ni se ha intentado por parte de ningún crítico, porque son un caos. Y además, hay que hacer un estudio metodológico que yo, Mundt, voy a intentar, porque voy a ser el primero en hacerlo con profundidad bueno, pues no debió terminar la tarea porque pocos años después, 1906 otro autor, en este caso Duhem, Pierre Duhem, pues empezó a estudiar la obra de Leonardo da Vinci estudios en tres volúmenes sobre Leonardo da Vinci y nos vuelve a recordar más o menos lo mismo la gran dificultad que tiene por la forma especular de escritura que tiene, etc. es decir, estamos ante una realidad Leonardo en su tiempo no existió sí existió, pero lo que publicó no existe ¿Por qué no publicó nada? Pintó poquitos cuadros de los que se conservan todavía menos, porque encima, como innovador que era, las técnicas que utilizaba, por muchas veces, pues hacían que esos cuadros no durasen. Es decir, que tenemos un gran problema. Pero es verdad, es verdad que en casi todos los ámbitos del saber, pues algo hizo. Por ejemplo, en astronomía, pues descubrió, sin necesidad de telescopio, algo que solo Kepler después eh, estudiaría, distintas cuestiones que no me voy a entretener, porque ninguna de ellas se publicó. Manuscritos muchos, pero nada publicado, nada sometido al juicio de su época. En ciencias físicas, hombre, un ingeniero, que eso sí lo fue, trabajó, por supuesto, con montones de máquinas, y necesitaba un hombre con esta curiosidad, pues encontrar los fundamentos, las, lo que yo llamaría las teorías físicas que subyacen al funcionamiento de esas máquinas y por supuesto cuando en cualquier historia de las ciencias se estudia la física del siglo XV pues necesariamente tiene que estar Leonardo pero ya nos avisan no os creáis la colección de cosas que dije y otros muchos han dicho porque la mayor parte de ellas van a ser exageraciones geográficas y van a ser falsas pero eso sí como es un genio técnico, tecnológico, sin igual, tenemos que ver lo que subyacen todas esas notas que acompañan a sus manuscritos, notas manuscritas, escritas, de izquierda, de derecha a izquierda, en forma de espejo, porque efectivamente, todas esas máquinas están basadas en principios básicos, la balanza, el uso de poleas, etcétera. Es decir, palanca y balanza básicamente, y todo eso pertenece al ámbito que llamamos estática, y aquí sí. Aunque, lamentablemente, es muy poco moderno, porque se basa en los principios aristotélicos que van a estar superados rápidamente, sí es verdad que en este campo de la aplicación de las máquinas simples a pues, en distintas innovaciones, sí va a destacar. Pero eso sí, como podéis leer, esa genialidad tiene un problema, TDAH, que no concreta, que no fundamenta, que no escribe, que no da el salto hacia la teorización. No va acompañada de abstracción teórica que estuviera a la altura de su ingenio. Bueno, pero por supuesto, la física que diríamos hoy, la ciencia mecánica, la ciencia del movimiento, no empieza, bueno, sí empieza, pero no termina con la estática. Habrá que estudiar qué es lo que aportó a la dinámica. Bueno, pues de nuevo, nos encontramos que la parte que dedica a la dinámica tiene un fundamento aristotélico. Y todo lo más ha bebido en fuentes medievales con la teoría del ímpetu. Nicolás de Cusa, sobre todo, que es lo que consta en los manuscritos que él estudió a Cusano. Bueno, pero básicamente pues eh, todo esto lo vemos como algo erróneo. Por ejemplo, a modo de ilustración, porque no podemos pasar, aunque queráis, más de una hora aquí hablando, pues podemos estudiar el movimiento parabólico. Como ingeniero al servicio, primero en Florencia y luego en Milán, de los poderosos, de los príncipes, pues tiene que resolver problemas bélicos porque están permanentemente en guerra unos territorios contra otros y en concreto en Milán pues va a ser conquistada y va a tener que salir corriendo de allí Leonardo por los franceses el estudio de la artillería y la trayectoria que siguen los proyectiles es muy importante bueno, pues la visión que tiene sobre el camino que siguen basándose en la teoría medieval del ímpetu los proyectiles es en línea recta un poquito de curva y en línea recta es decir, también en eso se mete, pero también en eso está equivocado. Eso sí, lo decora, lo ilustra, pues como es un gran artista. Sí, es verdad que nos aporta algo. Lo que diríamos, pues, acción y reacción. El principio de acción y reacción. Tan grande es la acción del cuerpo percutor en el objeto como la del objeto percutido en aquel. Es decir, que aunque no vamos a tener, por supuesto, la ley fundamental de la dinámica, no vamos a tener la ley de inercia, sí vamos a tener el principio de acción y reacción en la obra de Leonardo da Vinci. Es que se está adelantando a su tiempo. Vamos a encontrar en todos sus manuscritos, pues como estáis viendo ahí, montones de construcciones de diseños porque él es un constructor, un ingeniero y necesita todos estos estudios, pues casi hasta la, la descomposición de lo que llamaríamos el paralelogramo de fuerzas lo que pasa es que no llega a concretarlo con ese espíritu que tiene los estudiosos lo que tienen que hacer es trasladar con un eje de simetría lo que está escrito especularmente para escribirlo pues en castellano, en inglés o lo que corresponda la gravedad de los cuerpos, el peso que tienen, etcétera Es decir, que aquí sí, en ese campo, aunque no publicase nada, sí se encuentran en sus manuscritos numerosísimos contenidos de lo que llamaríamos mecánica hoy en día. Por supuesto, aplicado a montones de construcciones que habéis visto en exposiciones, en documentales, etcétera Sobre todo en temas de ingeniería, muchas fortificaciones. Pero claro, es que es un hombre que se dedica a todo dentro de esa hiperactividad. También a lo que hoy llamamos geología, ciencias de la Tierra. Y no se puede escribir la historia de la geología en el Renacimiento sin menciones a Leonardo. La base de, de la cuestión es, ¿el mundo se ha creado de una vez por todas y para siempre, por Dios, en los días de la creación? ¿Y permanece estático o hay dinamicidad en, en la Tierra? Es decir, ya se sabía que había terremotos, con lo cual la creación inicial se ve modificada por los terremotos o por los volcanes. ¿Pero hay dinamicidad en las montañas? Bueno, pues todos esos temas eran importantes en esa época y había que opinar, y era un problema complicado, sobre si la obra de Dios era definitiva desde su creación o había movimiento, cambio... Y eso se va a meter Leonardo en ello. También va a haber que decidir si, por ejemplo, la Tierra es algo que flota, porque ya bueno, se sabe que era esférica desde hace mucho tiempo, pero ¿es líquido en su mayor parte y los continentes flotan? ¿O es sólido y lo que hay son unos mares que ocupan muy poquito en la superficie? Bueno, pues Leonardo y otros comparten más bien la segunda visión, una visión moderna. Sobre si las montañas han sido situadas por Dios en los lugares convenientes y están quietecitas o no, pues lo que os decía, los volcanes ya nos están enseñando los terremotos que hay dinamicidad. Y entonces, no solo eso, sino que Leonardo, que está interesado en representar la naturaleza, en representar ríos, en representar montañas, se pone a estudiar y descubre, sobre todo que tiene muchos manuscritos dedicados al, al agua y el movimiento, y la capacidad erosiva del agua, cómo el agua está erosionando, en los ríos, en, los, en los, los, los acantilados, en las costas, el material creado por Dios, que luego, pulverizado, se deposita en forma de sedimentos en otros lugares. Es decir, que hay movimiento, hay cambio, con respecto a la obra divina creacional. Es decir, todas estas cuestiones son las que hacen que Leonardo deba estar también en la historia de la geología. Y por ejemplo, el tema de los fósiles. ¿Todos los seres vivos han sido creados y todos los que fueron creados siguen existiendo? Pues que pintan en las montañas una serie de animales que lo parecen al menos, pero convertidos en piedra. ¿No son los restos de algunos animales que existieron y ya no existen? Porque son especies que no conocemos. ¿Cuál es el origen de los fósiles? ¿Es el diluvio universal? Bueno, pues todo esto también le afecta a Leonardo da Vinci y también se ocupa de ello. Por supuesto, en el siglo XX se escribirán libros sobre la geología en pues todo esto muy anacrónico, por supuesto fuera de contexto histórico, fuera de su momento, pero sitúan a Leonardo también como un pionero de la geología. Y por supuesto la anatomía, porque si hay alguien que ha estudiado los cuerpos humanos diseccionando cadáveres desde fetos hasta ancianos, ha sido Leonardo, con grandes problemas que hubiese tenido si lo hubiesen pillado. Porque no estaba permitido. Y el gran atraso que tuvo la fisiología humana en el Renacimiento fue la prohibición, y más allá, la prohibición de la disección de cadáveres. Pues Leonardo, comprando cadáveres, diseccionó todo lo que le vino en gana. Estudió la anatomía de los humanos vivos y estudió la anatomía de los humanos no nacidos y muertos, porque también estudió bebés en el útero materno estudió, pues, lo que diríamos ginecología eh, diseccionando mujeres muertas el aparato reproductor masculino el femenino, abriendo es decir, que hizo unos estudios desde una perspectiva artística, si queremos así pero de una precisión que era imposible que existiera en la época pero es más, también es un pionero de las neurociencias porque diseccionando cerebros, que también lo hizo pues quiso estudiar el pensamiento bueno, todo esto lo decimos hoy en día a partir de anotaciones, pues nos van diciendo los que lo han estudiado a partir de anotaciones, porque realmente no escribió ningún tratado sobre, la, sobre el tema. Pero los dibujos más los comentarios que aparecen, pues nos hacen presentarlo también como un pionero. También de la zoología, y aquí voy rápido, porque efectivamente cualquiera que quiera estudiar los animales por la capacidad artística que tiene representando el vuelo de, los, de las aves o lo que sea en sus manuscritos es notable también. También las plantas en botánica y demás. Pero me vais a llamar pedante, porque claro, cuando queremos estudiar a alguien no utilizamos libros. ¿Qué hacemos todos? Vamos a Google y ¿qué es lo primero que consultamos? Por pues Wikipedia. Y le estaréis ya echando en falta que el profesor González Redondo no os trae Wikipedia. Pues ya tenemos Wikipedia, solo faltaba. Y entonces veis perfectamente la descripción que hacen de él. ¿Verdad que sí? No digan mentiras, no se ve nada, hay que ampliarlo. Vamos a ampliarlo un poquito Básicamente nos dice lo que ya os he dicho, pintor, anatomista, arquitecto, pa, bueno, no lo he dicho todo porque no tengo tiempo, ¿no? Pero también dice una cosa y al final, ¿cuál es la última palabra que dice? Inventor. Ya me está irritando. Ya me está irritando Wikipedia. Inventor. Y nos dice que como ingeniero inventor Leonardo da Vinci inventó puf, el helicóptero, el carro de combate, el submarino, el automóvil. Y hasta aquí. Pues, aquí ya me parece que se están pasando. Todo, lo inventó todo. Es verdad que en sus croquis hay muchas cosas. Por ejemplo, cables con algún extremo fijo, poleas, y parece que contrapesos. Hmm, ya nos está avanzando lo importante de la conferencia, que todo esto, esto es introducción además. <risa> También resulta que podemos escribir libros sobre Leonardo sobre el vuelo. En realidad, sobre... estudia cómo vuelan la, las aves y pretende construir con madera, caña y telas cómo podría volar un humano. Bueno, pues esto en realidad lo intentaron muchos desde el hispano musulmán Infirnas. Hasta otro Lilenta. Lo normal es que en el primer intento se rompieran una pierna o un brazo, otros. pero otros como Lilenta acaban matándose. Claro, cuantos más intentos, lo más probable es que lo intente, porque somos mamíferos terrestres. Y por más que nos pongamos unas alas, por más que lo dijese Leonardo, pues no funciona. No somos capaces, moviendo piernas y moviendo brazos, de mmm, funcionar como si fuésemos un ave. Es imposible. Pero sin embargo, escribimos libros enteros sobre Leonardo da Vinci y también le atribuimos la capacidad de construir autómatas claro, a partir de esto, pequeñas anotaciones que es si una polea por aquí, una polea por allá y reinterpretando todos esos esquemas pues en el siglo XX construimos pensando que esto es lo que hubiese hecho Leonardo autómatas, el guerrero con la armadura, o ya, esto es que no consta ni siquiera que lo hiciera nunca, pero bueno, hay una persona que está viviendo de ello, el león autómata, el león mecánico de Leonardo. Es decir, que tenemos, como habéis visto, cables, la solución del problema de la navegación aérea, autómatas, y yo, entre nosotros, creo que hasta aquí hemos llegado con Leonardo ya hemos llegado con Leonardo a la máxima aceptación de cosas que no están en sus libros, porque no existen, sí están en sus manuscritos, pero los reinterpretamos, y si tenemos que hablar de invención, ya se acabó hablar de Da Vinci, y del que hay que hablar de verdad es del nuestro, no del fake, no del reinventado. Porque precisamente 400 años después de que naciera Leonardo da Vinci, nació aquí en Cantabria Leonardo Torres Quevedo. Sí, y precisamente en esos años, en finales del 19 y principios del 20, que nos estábamos reinventando, o inventando, a Leonardo da Vinci, Leonardo Torres Quevedo estaba haciendo lo que tiene que hacer de verdad un inventor. Un inventor no tiene que tener las ideas aquí y que las conozca él. Un inventor no tiene que tener las ideas aquí, y en unos papeles que solo conoce. Un inventor tiene que sufrir, tiene que presentar el resultado de sus invenciones a la comunidad científica, en forma de patentes, en forma de artículos científicos, y someterse al juicio de las máximas autoridades. Y preferiblemente, lo que patente, lo que presente, tiene que ser construible. Y mucho mejor si encima de ser, además de ser construible, es construido ensayado y mejor todavía, si es útil, se construye y funciona durante un tiempo. Pues eso es lo que va a suceder con este genio montañés, que estamos en el Centro de Estudios Montañeses, bueno, cántabro, porque ahora hay que ser cántabro, pero que es universal y que vamos a compartir con el mundo entero, aunque haya nacido aquí en Cantabria y sea nuestro. Porque nació allí, en esa casa que sigue existiendo, de la familia Torres Quevedo. Tenemos la suerte, el honor de tener aquí a un nieto de Leonardo Torres Quevedo, José Luis Torres Quevedo, que nos acompaña. Muchas gracias, Pepe. Sí, y Torres Quevedo es que sí es un ingeniero de verdad. Torres Quevedo sí es un inventor de verdad, y no tenemos que inventarlo. Es ingeniero de caminos. Y lo primero que va a hacer aquí en Cantabria... Sí, partirá, como Leonardo da Vinci, de esquemas, de coger cables, eh, jugar con ellos, ponerle contrapesos, pero lo va a hacer en serio. En la casa de Doña Jimena, que no existe, va a, o desde allí, va a realizar gestiones con distintas empresas de proveedores de cables, proveedores de contrapesos, proveedores de material, como muy tarde, a finales de 1883, quizá antes, pero la carta más antigua que hemos encontrado es de enero del 84, con lo cual como respuesta una suya, pues será de diciembre del 83, como muy tarde está ya dedicada a resolver este problema aquí en Cantabria. Y lo hace como tiene que hacer un inventor, solicitando una patente. Claro que sí. Y por supuesto va a hacer dibujos. Claro que va a hacer dibujos. Muchos dibujos hay en el legado de Torres Quevedo. Dibujos del cable soporte, un extremo fijo y otro que pasa por la polea y que la tensión del cable queda determinada porque es un ingeniero y sabe calcular mediante ese contrapeso y que el cable tractor, el cable motorizado también tiene que estar tensionado para que funcione a tensión constante y no se rompa como funcionan todos los teleféricos todas las telesillas, los telecabinas hoy en día claro que dibuja y claro que solicita patentes y en la patente integra todos esos dibujos Da Vinci no se le ocurriría hacer nada de esto y la presenta, no en la oficina de patentes de España, que lo hace, claro, sino lo presenta a las oficinas de patentes de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de Austria, Hungría, Suiza, Italia, Estados Unidos. Y todas certifican que su invención es correcta, que puede resolverse el problema del transporte de personas mediante cables, mediante teleféricos, porque es seguro, porque con el sistema de contrapesos y seis cables soporte, el Transporte va a ser, seguro, 100% y se pueden llevar personas. Sí. Esto es un inventor. Este es un inventor de verdad. Pero es que es inventor en casi todos los ámbitos en los que se puede inventar, en los que se puede ser ingeniero. Hoy llamamos ingenieros matemáticos, ya tenemos esos grados de ingeniería matemática. Como muy tarde, en 1889, Torres Quevedo, mientras intentaba construir el teleférico, que ya sé que todavía no lo ha construido, pero lo vamos a ver construido, porque hemos dicho que es un inventor de verdad, pues en esa misma época está dedicado a otro tema, que es mecanizar el cálculo. Y claro que tiene manuscritos como Leonardo da Vinci, los estáis viendo, está en la letra de Leonardo Torres Quevedo, un cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno, pero ¿vosotros qué estáis esperando? ¿Estáis esperando que, aparte de manuscrito, esto se convierta o en una patente, o en un artículo científico, en un libro, y sobre todo que se construyan las máquinas? Pues claro, todo eso lo vamos a ver. O sea, evidentemente, 1893 consigue la, el dinero, la subvención del ministerio, y en 1895 ya tenemos la memoria sobre las máquinas algébricas. Pero en la obra de Torres Quevedo, si tiene en la cabeza una idea que plasma en forma de tratado teórico es porque tiene unas máquinas que ejemplifican ese tratado teórico. O si tiene en su cabeza una máquina que quiere construir, sabe que esa máquina va a ser revolucionaria, va a abrir un nuevo ámbito del saber, y que por tanto no hay una ciencia teórica para esa máquina práctica, y que por tanto tiene que construir la ciencia para esa máquina. Es decir, todo simultáneo, por supuesto, esta va a ser la gran obra de lo que sí tiene que ser un inventor. Un inventor no solo tiene que concebir cosas, construir las máquinas, tiene que crear, porque no existan preferiblemente la ciencia que lo fundamente. Y claro, no lo va a hacer en España solo, lo va a presentar en, la, en Francia, en la Academia de Ciencias de París, y los científicos evaluadores de sus artículos van a decir, sí señor, sobre las máquinas algébricas o las máquinas de calcular, va usted a ser la máxima figura mundial de la mecanización del cálculo. En España se le va a reconocer nombrándolo académico de ciencias y en Francia se le nombrará también académico correspondiente de la Academia de Ciencias de París, pero se traducirán, que esto es mucho mejor, al francés, en Francia y en Bélgica, sus memorias sobre las máquinas algébricas. Esto es un inventor. No el otro, no el Leonardo que no es de verdad, Este sí es de verdad. Claro, pero es que Leonardo hemos dicho que pretendía, el otro, el otro, el renacentista, resolver el problema de la navegación aérea poniéndole alas a un individuo. Se supone que sí lo hizo, y un ayudante, bueno, allá él, lo intentó, se rompió las piernas, claro. Eso sí parece que lo ensayó. Torres Quevedo no va a hacer eso. Torres Quevedo va a estudiar cuál es el problema y qué soluciones se han dado a ese problema en su momento y en los años anteriores. En el caso de Torres Quevedo no hay aeroplanos todavía Los motores no son suficientemente eficientes como para que haya aeroplanos Pero sí pueden empujar un globo que tenga una forma adecuada que entre en el aire Y entonces sabemos que Zeppelin ya tenía una carcasa metálica muy pesada Con unas bolsas llenas de hidrógeno dentro y una envuelta por fuera para darle penetrabilidad en el aire Claro que era muy estable de forma, pero que en caso de impacto, claro, la estructura entera... Se rompía esa combinación entre el hidrógeno y el oxígeno, pues era explosiva y como pasaba muchas veces con los Belin, pues podía explotar. Los franceses decían, no, vamos a poner una colchoneta, es decir, que admita impactos. Para eso necesitamos que si no queremos que se doble, pues haya muchas cuerdas, pero no va a ser estable de forma y no va a ser estable por tanto en vuelo. Y Torres Quevedo dice, mira, qué brutos son unos y qué, mmm, como queréis llamarlo, son los otros. Si lo que hay que hacer es pensar y eso hacer piensa, dibuja y concibe todo un tratado de ingeniería aeronáutica en forma de patente de 20 páginas, donde estudia lo que sería un tratado de mmm, aeronáutica con dirigibles, de aerostación dirigida y lo somete a las autoridades internacionales. Manda su patente, manda sus memorias a Francia y al Reino Unido. Y en Francia, en las conventas de la Académie de Sons, en la Gauphine, Cosmol, Journal Inventors, dicen, esta es la solución al problema de la navegación aérea, que se ensaye cuanto antes. Sin embargo, en Nature, Literary Digest, de aeronautical Journal, dicen... Vamos a ver, vamos a ver. Esto de poner hidrógeno, que sí, es más ligero que el aire, pero puede arder y puede explotar dentro de una bolsa y humanos tan cerca, eso es muy peligroso. Así que, eh, si tenemos en cuenta que Severo y el doctor el Barón Bratsky se acaban de matar con pruebas parecidas, no nos convence lo que está proponiendo Leonardo Torres Quevedo, porque puede poner en riesgo las vidas humanas. Vaya problema, ¿verdad? Vaya problema. Pues no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que se pone en riesgo las vidas humanas? Pues que no lo lleven los humanos. Vamos a inventar el mundo a distancia. Y si había presentado la patente en Francia en mayo del año 2, para diciembre ya tiene en marcha el telequino. ¡Claro! Si el problema es que se puede matar a algún piloto, porque pues no haya pilotos humanos. Inventa el mando a distancia. El concepto dron no es del siglo XXI, ni es de israelitas, ni es de norteamericanos, ni de británicos. Es de Leonardo Torres Quevedo, de 1902. Bueno, la patente se concede al año siguiente, y al la vez se concedido en Francia en, en, a principios del año 3, pues ya lo patentan en el Reino Unido, en España y en Estados Unidos. El Telequín. Pero estáis esperando la máquina, claro, porque una patente en Torres Quevedo es muy poquito. Pues aquí tenemos un prototipo que presenta en verano del año 3 en Francia, la Academia de Ciencias de París. De momento no te le dirige nada. Lo que va a hacer es desde un emisor de ondas hercianas mandar señales a un receptor. Y ese receptor va a ejecutar las órdenes que le hemos mandado desde el emisor, pues moviendo lo que corresponda. Esas son las pruebas que hace allí. Y la prensa se enteró de lo que hizo. Daily Messenger, New York Herald, en inglés, en francés, en alemán, en rumano, en sur, en todos los idiomas había expectativa y expectación, porque Torres Quevedo había demostrado lo que era el, las posibilidades del mando a distancia. Sí, el mando a distancia, invención de Torres Quevedo. El Estado español de aquella época, ya podían aprender los de estas épocas, como sabían que existía Torres Quevedo y para él, van a crear un centro de ensayo de aeronáutica en el frontón Betty High de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene en sus manos una posibilidad muy interesante. En el frontón Betty High que acabáis de ver se jugó a la pelota un poquito. Como ha documentado perfectamente Montserrat Cubría, que nos acompaña en estos momentos y con la que hemos escrito ya varios artículos, Aquí se jugaba pelota cuatro años, quizá. Como en realidad el tema no era jugar a la pelota, sino las apuestas que venían acompañando el juego de pelota, eso fracasó. Y el frontón Betijay, una obra maestra de Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo, pues fracasó como frontón. Se quedó vacío. Y Torres Quevedo lo pudo alquilar muy barato una instalación que necesitaba para poder construir la envuelta de su dirigible, que todavía estáis esperando y sabéis que lo va a construir, pero todavía no lo ha construido, cubriéndolo con unas lonas para que los espías industriales, etc., no vieran lo que se estaba haciendo abajo y protegerlo de la lluvia, que este frontón también fracasó por no tener cubierta, y la posibilidad de teledirigir el, lo que correspondiera, en este caso un vehículo terrestre con el telequino con este telequino que construyó ahí, en el High, porque estas son instalaciones del High. Sí, e invita, como tiene que hacer un inventor, a los especialistas, todos los profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y todos los alumnos de los últimos cursos y las diversas revistas de los ingenieros industriales cuentan, relatan en qué consistieron las pruebas que vieron allí en un vehículo terrestre, en este caso, tres ruedas, un triciclo. Bien pero él quiere teledirigir cualquier cosa. Por ejemplo, barcos. Y en el estanque de la Casa de Campo y en el Abra de Bilbao, en 1905, realiza pruebas mmm, privadas montando el telequino. El telequino ocupa esto. Imaginad la eslora de, este, de esta barca. O sea, que no es cosa pequeñita como vais a ver dentro de un rato. Bien, pero estáis esperando el dirigible. Porque hemos dicho que Torres Quevedo es un inventor que si ha patentado algo es porque sabe que lo va a construir. Y claro que lo va a construir y en ese frontón Betihai ha construido el, la envuelta de un dirigible que va a tener 640 metros cúbicos, unos 30 metros de largo y que infla cerca de lo que hoy es el rastro, el mercadillo del rastro en Madrid lo que era la fábrica del gas, el gasómetro de Madrid y va metiéndole gas del alumbrado, porque no necesita hacer más que una prueba de inflado que es un poquito más ligero que el que nos rodea pero que no es como el hidrógeno, que es caro y además peligroso va metiendo gas a presión y las cuerdas que tiene en su interior, porque el sistema que ha concebido Torres Quevedo, hemos dicho que lo que coge son las ventajas del sistema francés, las ventajas del sistema alemán y elimina todas las desventajas. Entre otras, va a meter dentro del dirigible una viga de sección triangular hecha solo de cuerdas de triángulos equiláteros de cuerda, de tal manera que cada vértice va ha sido a una arista que va de proa a popa, tres aristas que le van a dar esa forma trilobulada que estáis viendo, al meter gas a presión se van tensando autorrigidizando todas esas cuerdas, de tal manera que cuando esté inflado a una presión ligeramente superior a la que nos rodea un poquito, el flujo hacia afuera si hubiese un agujero sería mínimo tenemos un dirigible trilobulado autorrígido. Bueno, presenta una nueva patente con estas mejoras y la presenta también en Francia y la presenta en el Reino Unido. Las pruebas empiezan en colaboración con los militares en Guadalajara en el año 7 y ya para el año 8 todos los espías militares, franceses, alemanes, están como locos a ver qué es lo que están haciendo en España con Torres Quevedo porque saben que este es el dirigible efectivo que hay que lo de los alemanes es una locura, pero vamos a seguir, porque somos así con los cepelines, y que lo que se está haciendo en Francia o en el Reino Unido no vale para nada realmente. Así lo hace, lo entiendo, y cuando se emplea con los militares en el año 9, se va a Francia para someter su invención ya directamente a los ingenieros franceses. Y tanto les va a gustar que el 2 de febrero firmará un contrato de venta de la patente con la casa. Porque un inventor... Tiene que hacer muchas cosas, hemos dicho, pensar, dibujar, patentar, presentar a la comunidad científica, construirlo y, preferiblemente, sacar dinero de la invención, ¿verdad? Pues eso es lo que va a hacer Torres Quevedo también. Eso es lo que va a hacer. Bueno, ingeniero aeronáutico, industrial de telecomunicaciones, todo eso con el telequino. Aeronáutico porque quiere teledirigir, lo que quiere es teledirigir los dirigibles que todavía no tiene. Y lo que tiene es una barca, la del de Vizcaya, y lo que tiene es un telequino. Y tiene al rey, precisamente en septiembre de 1906, en Bilbao. Pues claro, qué mejor ocasión para presentar el telequino en público que tener a Alfonso XIII por allí. Es verdad que va a teledirigir un barco, pero es lo que quiere teledirigir son globos. Quiere teledirigir globos. Y nos lo pone en sus memorias manuscritas. Estos globos sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética y a las ondas hercianas, bueno, y a muchos otros aparatos, son autómatas que se guían obedeciendo a las órdenes recibidas. Tiene claro lo que tiene entre manos, lo que ha descubierto en 1905-1906, lo tiene claro Torres Queredo, dice, podría llegar muy lejos por este camino, pero de momento vamos a parar, luego seguiremos, pero ahora paramos con Torres Quevedo porque lo único que necesitamos es ese bote Vizcaya, el primer barco teledirigido de la historia, barco con baterías eléctricas eso que estamos haciendo en Madrid Central, que solo se utilicen coches eléctricos bueno pues hasta Torres Quevedo en forma de barco ya lo tenía previsto un triciclo que sirve para montarlo en el triciclo, para montarlo en los botes y en concreto en el bote Vizcaya como el otro Leonardo, hace dibujitos, claro que hace dibujitos Claro que sí, qué bonito el dibujito Con las baterías eléctricas, los motores eléctricos y el telequino montado Pero lo construye, lo monta, eh, pone pues tiene el barco y monta el telequino Y lo teledirige no como el otro Leonardo, que se quedaba en la fase de dejar simplemente los dibujitos dibujitos y construcciones y lo somete a la comunidad científica internacional y sí a base de dar años y años y años la lata dicho de esa manera, mi señor padre y luego con mi ayuda desde el año 1986 pues ya se han conseguido cosas como esta que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos certifique que este sistema que llamó Telequino, que era una manera de testar globos dirigibles sin arriesgar vidas humanas, pues es muy singular. Porque entre 1902 y 1903 solicitó varias patentes que habéis visto y que con el Telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cable. Cántabros, un montañés, inventó el mando a distancia. Y no lo tienen que decir desde fuera, porque parece que aquí Gracias, porque ha sido en muchas conferencias, todavía no lo sabemos. Pero es ingeniero de caminos. ¿Y habíamos empezado con el transbordador del Monte Ulía? No, ¿verdad que no? Habíamos empezado con una patente que yo había dicho que algún día se construiría. Pero todavía no se ha construido. 1887 esa patente aprobada en todos los países del mundo y no hay ni un teleférico en el mundo para personas hasta 1907, 20 años después. Para eso va a hacer falta que, fruto del éxito de esas pruebas ante el rey Alfonso XIII, una colección de empresarios bilbainos, prioritariamente ni siquiera vizcainos, bilbainos, se jugasen su dinero creando una sociedad que, como objeto social, tiene pues, poner a la práctica, cuando juzgue conveniente, las invenciones que le traiga Torres Quevedo. ¿Y qué le va a llevar? Pues dibujitos. ¿Como el otro Leonardo? Como el otro. Dibujitos de los cables soporte, los contrapesos, dibujitos, sí, de los cables soporte, los contrapesos y demás no solo dibujitos, el teleférico construido, inaugurado el 30 de septiembre de 1907 una peseta, el viaje de ida y vuelta, unas vistas de la bahía que hoy es imposible porque han crecido los árboles y no nos dejarían ver nada pero que en esa época era toda la Bahía de la Concha, en ese trayecto impresionante. Pero no es eso lo impresionante, lo impresionante es que, aunque no lo sepáis, algunos de los que estáis aquí, perdonad, si estoy presuponiendo, el mundo sí lo sabe que fue el primer teleférico para personas del mundo. Y cuando se escribe la enciclopedia en alemán, Venga, tenéis perdón porque no hablamos alemán, ¿de acuerdo? Y se habla de Pendelbanen para personas, es decir, teleférico para personas, por pues aparte de la foto que ya estáis viendo, podemos leer 1907, septiembre, San Sebastián, 1907, septiembre, San Sebastián y traducido al español, pues que nos dicen que el 30 de septiembre de 1907 y San Sebastián deben considerarse el momento, el instante, original, creacional, de comienzo del transporte público de personas mediante teleféricos. Sí, sí, lo tienen que decir los alemanes, pero a partir de hoy lo podéis decir vosotros también. Pero habíamos dicho ingeniero matemático. falta un campo, que es el de la ingeniería informática, el de los computadores digitales. Y en 1910, Torres Quevedo, es este señor de aquí, rodeado de diplomáticos, militares, y la infanta Isabel, la chata, viaja a Argentina para eh, conmemorar eh, la proclamación de la independencia de Argentina. Esta misma frase la dije en Lérida hace cuatro días, que dio otra charla sobre estos temas. Y les recordé que sí, que gritaron independencia en mayo de 1810, pero que la independencia les costó muchos años y muchos muertos por el camino. No sé cómo les sentaría, pero yo me quedé pensando. Para... Sí. Y, y eso fue lo que pasó en Argentina. Pero España, en cualquier caso, transcurridos... 100 años de ese hecho, pues quiere la paz con la República Argentina y manda una comisión a conmemorar ese centenario. Y claro, van diplomáticos, pero sobre todo va Torres Quevedo. ¿Y qué va a hacer Torres Quevedo allí? ¿A ¿Hablar de lo bien que hablamos el castellano en un sitio o en otro? ¿La comunión de la raza? Etcétera? No, es tontería. Va a presentar los diseños de la primera computadora digital. Sí, ni más ni menos. En principio, pues no, aquí está un poco más trabajado que los manuscritos del otro Leonardo. Esto está en forma de artículo. Pero claro, lo queréis ver un poquito más detallado, ¿verdad? Y además lo queréis ver es publicado a este otro lado. Pues también aquí lo publica, en este lado del Atlántico, en la revista de obras públicas. Pero lo queréis ver construido, ¿verdad que sí? Pues paciencia, que todavía no toca. Pero sí toca ver lo que él entiende que está presentando en Argentina. En esa conferencia que di en Argentina expuse algunas consideraciones sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir el trabajo inteligente del obrero por el trabajo mecánico de la máquina. ¿Estáis oyendo lo que estáis oyendo? ¿Estáis leyendo lo que estáis leyendo? ¿Verdad que sí? Claro, refiriéndome, manifesté que era posible Estoy convencido de que es posible construir un autómata que ejecute una serie de determinada de cálculos, en este caso para ejemplificar esa capacidad de pensamiento, de tal forma que basta inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. Y no estamos hablando de 2010 ni de 2020, estamos hablando de 1910. Sí, señor. Vuelve a España, porque eso todavía no lo ha construido. Paciencia. Y dice, vamos a ver qué ha pasado con esa patente que he vendido a la casa pues ha pasado que este inventor, que, que lo tiene en la cabeza, que lo dibuja, que lo forma en patente, que lo presenta a la comunidad científica, la comunidad científica lo critica, va a empezar a ganar encima dinero. Porque esos tres francos por metro cúbico se van a convertir en royalties que el bueno de Leonardo va a ganar, visto el enorme éxito del primer dirigible construido por la Casa Astra. Gana el premio de Perdusim, es el único dirigible que completa el circuito cerrado de 100 kilómetros. Desfila, bueno, sobrevuela el desfile de las tropas el 14 de julio de ese 1911, también lo hará en 1912. Los otros dirigibles, pues estáis viendo, este ya se está yendo para allá y se va a acabar chocándose contra el suelo. Es decir, el único que va a funcionar de verdad es el de Torres Quevedo. Entusiasmados, le van a pedir uno tan grande como los cepelines y que pueda llevar 24 operarios con cañones en las barquillas y con ametralladoras en la parte superior. ¿Y cuánto le supuso en royalties a Torres Quevedo este dirigible? 23.000 metros cúbicos a 3 francos por metro cúbico. ¿Cuántos francos son? 69.000. ¿Y eso cuánto dinero es? ¿Lo pasamos a pesetas? 69.000 pesetas, más o menos. Bueno, ¿y eso cuánto es? ¿Cuánto cobraba un catedrático de universidad en un año? En todo un año, en esa época. 6.000 pesetas. En todo un año. ¿Cuántos sueldos de catedrático de universidad había en ese, solo en ese dirigible? Bueno, ¿Cuántos? Pues es que no hemos hecho más que empezar, porque seguidamente se construyeron dos de 14.000, y luego otro de 16.000. No os sigo para no obligaros a hacer cuentas que tenéis ganas, porque vamos a pasar a eso que había quedado pendiente que había quedado pendiente que construyera el computador, ¿verdad que sí? ese que ha presentado en Argentina y quedaba pendiente esas ideas de automatización de la inteligencia de esa manifestación, demostración de la inteligencia artificial que se construyera y es un Leonardo de verdad no como este que dejaba así, unos engranajes puestos y unas cantinelas, a ver si cuatro siglos después alguien era capaz de construir algo con ello. Porque Torres Quevedo no es esto. Torres Quevedo construye esto, en vida. El primer autómata ajedrecista. Una máquina que juega al ajedrez. El tablero es esto que estáis viendo aquí. Aquí hay unos brazos electromecánicos. El humano tiene la posibilidad de mover el rey negro. La máquina mueve ella solita el rey blanco o la torre blanca. Cuando el humano desengancha el, el rey y lo inserta en el escape correspondiente, la máquina se pone en funcionamiento. Se pone alerta en cuanto lo desengancha, y en cuanto lo mete, tiene que decidir ella solita qué hace. Si le hemos hecho trampa, moviendo dos casillas en vez de una o tres, se para y se enciende una de esas tres bombillas. A la tercera Tapa error, se para Con lo cual no vamos a perder el tiempo, vamos a jugar en serio Empezamos la partida de nuevo Y movemos de acuerdo con las reglas del ajedrez Y lo que hace la máquina es ella solita interpretar dónde estamos Y decide mover el rey o mover la torre Si a mover la torre nos hace jaque, nos da jaque Se tocan algunas de las campanas que tenéis ahí arriba Y así va haciendo paso a paso, paso a paso Nosotros intentamos escapar, lo sacamos, lo metemos Hasta que indefectiblemente nos da jaque Siempre da el jaque mate. Esto es un inventor de verdad. Lo presenta a la comunidad científica internacional en España en el año 13 y nadie sabe lo que ha hecho. Nadie entiende a este genio. Así que dice, bueno, pues vámonos a París. Pero antes vamos a hacer lo que hay que hacer. Lo que tiene que hacer un inventor. Si estábamos trabajando con máquinas de calcular de tecnología mecánica, y yo he escrito en el siglo XIX, yo, Leonardo Torres Quevedo, un tratado sobre las máquinas algébricas de tecnología mecánica, y estas son unas máquinas de tecnología electromecánica, no tengo escrito el libro todavía. Si voy a, con a construir unas máquinas de basadas en esta nueva tecnología, tendré que construir la ciencia, porque no existe en el mundo, para estas nuevas máquinas. Si las máquinas van a ser autómatas voy a llamarle automática a la nueva ciencia. Y si va a ser el primer tratado sobre esta nueva ciencia, pues lo voy a llamar ensayos sobre automática. Punto y seguido. Su definición, porque nadie ha definido esa ciencia todavía, va a ser Leonardo el que lo haga. Y el siguiente, puesto que es un libro y no puede meter las máquinas dentro del libro, extensión teórica de sus aplicaciones. Y cuando ya tiene el libro, las máquinas que demuestran su libro. O si tenían las máquinas, pues ya tiene el libro que demuestra esas máquinas. O oh, las dos cosas a la vez, como podéis suponer. Y con esto ya publicado en enero del año 14, pues así puede presentarse en público a ver si así le entiende. Porque nos precisa el objeto de la automática, que son los autómatas. Los autómatas deberán tener sentidos, que sean termómetros, brújulas. Los automatas deberán tener miembros, claro, para realizar las acciones que queremos que hagan. Los autómatas deberán tener energía, porque claro, si no, pues no se va a mover. Pero sobre todo, y hasta aquí casi nada es importante, los autómatas deberán tener discernimiento. Es decir, que ellos solos en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben ellos solos, y también las que han memorizado, porque las han recibido y las recuerdan, ellos solos, Ordenarán la operación deseada. Es necesario que los autómatas imitan a los seres vivos, pero no como el pato o el caucasón o esos que acabáis de ver hace un rato, que son meros engranajes que repiten siempre el mismo movimiento. No, ellos ejecutan los actos de acuerdo con las impresiones que tienen y adaptan ellos solos sus decisiones a esas circunstancias. Esto es un autómata. Hoy a esto se le llama robot, que no es un invento del siglo XX, del final del siglo XX. Es un invento español de 1914, como estáis viendo. Porque este tratado es la obra cumbre de toda la ciencia española. Y si en Madrid no lo habían entendido y no había un tratado, en el año, en el año, 13, en el año 14 ya tenemos el tratado y ya hay posibilidad de explicar esto en un sitio donde le van a entender, París. Y se lleva su ajedrecista... A París, en enero y sobre todo en junio, hace distintas exhibiciones. Y claro que entendieron lo que Torres Quevedo había llevado. En la portada de Ematen, Le podemos leer. Una máquina que sabe jugar al ajedrez, pero sobre todo, la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Sí, señor. Esto sí que han entendido lo que Torres Quevedo estaba presentando. Esto es un inventor. El que somete a su, al juicio de la comunidad científica internacional lo que ha presentado prácticamente, para lo cual tiene toda una ciencia en forma de libro. Y los americanos, al año siguiente, al analizar en Scientific American lo que Torres Quevedo estaba presentando en París, pues también lo entienden. Torres Quevedo y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Ha inventado la inteligencia artificial. En francés y en inglés nos lo decían pero queréis ver cómo hacía Caja, que es lo que más os ha gustado, ¿verdad? Pues eso va a pasar durante la Primera Guerra Mundial, porque los británicos van a comprar también dirigibles, este de 8.000 metros cúbicos, a 3 francos al metro cúbico, ¿cuántos sueldos de catedrático? Pues casi 4, ¿verdad? Y va a funcionar muy bien en la Primera Guerra Mundial, tan va a funcionar tan bien que va a resultar una pieza clave para la derrota de Alemania. Hasta que empiezan a funcionar los dirigibles de Torres Quevedo como escolta de convoy, los submarinos alemanes, no hay zona, el periscopio no se ve desde la cubierta de los barcos, los aeroplanos no tienen autonomía ni pueden ver un submarino, desde un dirigible sí. Desde que empiezan a funcionar los dirigibles de Torres Gredo, ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar, no a hundir, a atacar un barco británico o norteamericano. La función que cumplieron fue capital. ...para la derrota de Alemania. Inutilizaron a los submarinos. La flota británica, más la francesa, ya sí eran capaces de derrotar al resto de navíos de superficie. Y con la entrada de los norteamericanos en la guerra, la victoria de los aliados estaba garantizada. Pero porque bloquearon a los submarinos alemanes. ¿Y cuántos se construyeron? Poquitos, muy poquitos. Treinta de la serie coaster. Pero digo treinta porque los británicos numeran las barquillas. Desde la perspectiva torres Quevedo se construyeron más de 60 porque las envueltas se iban cambiando una por otra. ¿Hacemos las cuentas? ¿Hacemos las cuentas? Pues no hace falta porque no le pagaron ni un chelín. Los puñeteros de los británicos dijeron estamos en guerra, no os vamos a pagar nada, Torres Quevedo. Si queréis pleitear, venid a pleitear en mitad de la guerra mundial contra el admirantal británico a los tribunales de justicia norteamericanos. A ver, perdón, británicos, a ver qué conseguís. Torres Quevedo obviamente no entró por ahí. Pero es que además se construyeron casi 20 en North Sea de más de 10.000 metros cúbicos que podían estar volando ininterrumpidamente cuatro días. Claro, los submarinos alemanes tenían que salir a renovar aire. Los submarinos alemanes que funcionaban en inmersión con baterías eléctricas no podían estar navegando un día entero. Tenían que emerger y en superficie recargar las baterías con motores diésel submarino alemán que tuviera cerca un, un, un dirigible, sabía que estaba hundido y tenían que tener mucho cuidado. Entre medias otra serie de 6.000 metros cúbicos, habéis ido contando, ¿verdad? Aunque no doy las cuentas de los Royalty's, son casi 60, pero es que son más de 60, porque los franceses también compraron uno, los rusos antes de la revolución compraron cuatro que se llevaron a Sebastopol y hasta los americanos compraron el North Sea 13. Uno más de toda una flota. Tremendo, ¿verdad que sí? Bueno, los franceses sí le pagan, ¿eh? y además sabemos cuánto le pagaron, porque para eso está la documentación. De la serie AT1 a AT4, que eran pequeñitos, como veis ahí, de 5.000 metros cúbicos, ganó 62.400 francos. De la AT5 a la AT8 ya fueron 80.400 francos. Esto es un inventor de verdad, Leonardo da Vinci se arruinó, no tenía un duro, porque no inventaba nada, no terminaba nada y no podía vender nada, claro. Esta es la serie que os decía que, bueno, como él quería ganarse en los franceses la guerra, pues renuncia a 1,5, en vez de 3, a 1,5 francos por metro cúbico, y en vez de ganar pues 100.000 100, francos, pues solo ganó 50.000, que tampoco está mal. Y ya cuando la guerra acaba, pues ya si los que fueron entregándose después de la guerra volvió a recuperar pues, 3 francos por metro cúbico. Bien. Pues aunque no lo sepáis, los franceses y los británicos sí lo saben. Y cuando tienen que escribir algún libro sobre la función, cómo operaron los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial, pues claro, lo que operan es hundiendo submarinos, atacando submarinos los dirigibles de Torres Quevedo, que son los que contribuyeron. Había de otros modelos, pero no tenían las capacidades que tenían los dirigibles de Torres Quevedo. Ingeniero de caminos, que es lo que era. Pues ya habéis visto de cuántas cosas más, ¿verdad? Sí, todos sabéis y queréis ver fotos del transbordador español del Niágara. Pero es que Torres Quevedo es un inventor de verdad. El transbordador español del Niágara ya es la culminación de montones de cosas. Por ejemplo, de lo que hoy llamamos I más D más I. Esa colección de empresarios vascos van a, construir, van a constituir una sociedad en Canadá una sociedad española con capital español prioritariamente vasco, pero también había un cántabro que va a intentar construir, y lo va a hacer el primer teleférico para personas de todo Norteamérica con ingeniero constructor español, Gonzalo, ingeniero de caminos hijo de Leonardo va a tener administración española, Antonio Balzola, explotación comercial española, mano de obra española que viaja desde España a Canadá, va a tener eh, el material llevado desde España, la barquilla que se construye en los talleres de Graset de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Explotación comercial española hasta los años 60 y más, de, más de, de hace más de 100 años. Se inaugura el 8 de agosto del año 16. El éxito desde entonces es total y sobre todo ha estado funcionando más de 100 años ininterrumpidamente, sin haber tenido ni un solo accidente. Y hoy está pintado con algo subversivo en el país que nos acoge, que es la bandera de España. Que aquí no se puede pintar, pero que allí pues puede estar sin mayor problema con ese rojo igualdad, porque allí no hay ese problema que parece que tenemos aquí. Sí, esto sí que es marca España. vale hay muchas otras marcas, Fernando Alonso, Nadal, Gasol, lo que queráis. Esto es ciencia, esto es tecnología, esto es I más D más I, sí, esto es marca España de verdad. Y el protagonista, un cántaro. Sí. Desde el año 91, además, allí en Canadá, se recuerda. Esta placa la regaló mi padre en el año 91, al conceder el quinto premio Leonardo Torres Quevedo, a la Comisión de Parques del Niágara por precisamente haber cuidado de esta obra de Torres Quevedo durante esos 75 años entonces ahora ya más de 100 pero queréis ver el computador que presento en Argentina que todavía no habéis visto ¿verdad que sí? os estáis ya ahí removiendo los asientos a ver si viene ya bueno, pues en Torres Quevedo va a esperar un poquito va a esperar a que haya una ocasión conmemorativa en mil en 1920 se conmemora el centenario del primer aritmómetro mecánico práctico, el aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar, que se va a vender, va a comercializarse bastante bien. Y Torres Quevedo va a llevar a este congreso conmemorativo en París su aritmómetro, pero no un aritmómetro mecánico, un aritmómetro electromecánico y como esto es una extensión de sus ensayos sobre automática un capítulo que hay que añadir escribe el capítulo y lleva la máquina esto es un inventor de verdad y lleva la máquina esta es la máquina en el parlamento de cantabria entonces asamblea regional de cantabria en 1991 cuando empecé a colaborar ya en serio con mi padre que esto por lo que la última vez que vinieron las máquinas a cantabria pues fue en ese año 1991 ¿estáis viendo el teclado? Estéis viendo la impresora también, verdad? estáis viendo la CPU, pues todo eso es lo que tenéis ahí. desde el teclado se van teclando, se van mandando a la CPU las órdenes que queremos, las operaciones que queremos que la máquina compute. hay memoria artificial, es decir, la, la CPU tiene esa memoria, va almacenando todas esas órdenes que le hemos ido mandando. cuando le damos al espaciador, que es el intro Retoma ella sola de esa memoria artificial las operaciones, los datos que le hemos ido metiendo Efectúa las operaciones y las manda al órgano de salida, a la impresora ¿Tenemos el primer ordenador de la historia? ¿Sí o no? Pues no lo digáis vosotros, que lo digan las autoridades Por ejemplo, el Museo Nacional de las Ciencias y las Técnicas de París Que organiza en 1990 una mega exposición conmemorativa de 350 años de informática hasta, Lina, hasta el presente en ese momento y hay un capítulo lógicamente dedicado al ordenador y el principio pues son la época de los relés ¿y dónde empieza? ¿a quién destaca? ¿lo estáis leyendo ahí? en 1920 el español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico y cuando vemos en el libro el conjunto de toda la historia de la informática desde las piedrecitas desde los cálculos por ejemplo lo que usaban los romanos etcétera que hoy llamaríamos abacos, hasta el ordenador actual. ¿Lo estáis viendo bien? No digáis que sí, que no estáis viendo nada, que no estáis viendo nada. Ya lo sé yo. ¿A ahora sí? Pues ya las piedrecitas. Hasta el ordenador tenemos los fracasos de Babbage, Einiak 1, Ahí, pero lo vamos a ampliar y ahí lo tenéis el tablero está perfectamente claro ya no hay que enganchar y desenganchar sino que unos electroimanes por debajo van a mover las piezas de la máquina y el humano cuando mueva la pieza pues automáticamente va a detectar la máquina donde está y va a proceder en consecuencia y además, como tiene que hacer un buen robot pues también habla. Ha puesto un gramófono, un disco, para anunciar los jaques, anunciar la, el jaquemate y avisar de los errores. Aquí sí tenemos el acendecista que gana a ricos y a pobres, a reyes y a plebeyos. La última vez que funcionó, hasta donde yo sé, fue derrotando a su Alteza Real, el rey Juan Carlos I, en el Palacio de Cristal, en 1978, que hasta entonces funcionaba. Hoy... No lo hace. Cuando en el año 2012 Google Mundial tenía que celebrar, que conmemorar algún hito en la historia de la computación, tocaba España, pues nos preguntó. Oye, ¿qué tenéis vosotros que qué qué, qué merezca la pena? Y digo, oh, ¿qué tenemos nosotros? El ajedrecista de Torres Cuevejo. Es verdad que en el 2012 estaba terminado, pero no ganaba siempre, se atascaba en el 13 y 14 y así. Pero bueno, da igual, mira, el ajedrecista. ¿Y eso qué es? Pues le explicamos lo que era el ajedrecista y dijeron, ostras, vamos a ver si lo han entendido bien. Estábamos conmemorando que Leonardo Torres que había inventado el primer computer game de la historia, el primer juego de ordenador, no digáis videojuego, aquí no hay video, computer game, juego de ordenador de la historia. Y nos lo contaba aquí, hablaba de Chacordón del Niagara, etc. Sí, en el blog oficial de Google, hoy... Desde el año 12, se entiende que Torres Quevedo, con su ajedrecista, había inventado el primer computer game de la historia. Pero ya lo entiende mucha más gente. Por ejemplo, el país publicó un artículo hace nada, precisamente sobre estos temas. Eh, bueno, nos entrevistaron a algunos y pues los explicamos otra vez a los del país. Y la contraportada del país se lee mucho. Es decir, que hoy en día ya sí se va conociendo. Bueno. Tenemos que ir terminando. Ya sé que queréis que esté hablando una hora y tenemos que ir llegando hasta el presente. Porque un inventor de verdad no inventa cosas hace 100 años que mueren con él hace 100 años, sino que preferiblemente inventa cosas que se sigan utilizando hoy. Leonardo no inventó casi, bueno, inventó mucho, pero no construyó y lo que iba a construir podía ocasionar muertes. Los dirigibles de Torres Quedó se siguieron construyendo después de la Primera Guerra Mundial. Este supuso a Torres Quevedo 32.000 francos de golpe, uno solo que se vendió a Japón en los años 20. La casa Zodiac construyó dirigibles del sistema Torres Quevedo en los años 30. Bueno, luego también las lanchas. Claro, con los, los retales de las envueltas hicieron las lanchas Zodiac. Pero lo que ellos hacían, Zodiac, era dirigibles. Dirigibles que siguieron construyendo hasta los años 70, como veis aquí en el dinosaurio, que era un dirigible doblemente trilobulado, un catamarán aéreo doblemente trilobulado, sistema Torres Quevedo. Claro, es que las soluciones de Torres Quevedo, de esas patentes del año 2 y del año 6, simplificadas por los americanos, se convirtieron en el sistema estándar de todos los dirigibles del siglo XX y a las puertas del XXI. Porque si esto pasaba en el año 1907 en Guadalajara, esto pasaba en 2012 en París. ¿sí? Esto pasaba en Guadalajara y esto pasaba en París. Los de la Casa de francesa seguían construyendo dirigibles del sistema Torres Quevedo. Sí, este dirigible de la casa Zodiac inspira a la empresa norteamericana Hybrid Vehicles a diseñar este ATG que venderán por 500 millones al Pentágono de los Estados Unidos para llevarlo a Afganistán y el dirigible se construirá y se ensayará y en el 2016 se venderá al Reino Unido porque voló en el año 12 y en el año 16-17 siguió funcionando Esto pasaba en París, a las afueras de París, durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, y esto estaba pasando a las afueras de Kiev en 2013. La Sociedad Aeronáutica Rusa, antes de que perdase la guerra con Ucrania, en asociación con la Sociedad Aeronáutica de Kiev, estaba construyendo dirigibles del sistema Torres-Quevedo, con nylon en vez de con lonas cauchutadas, pero son los mismos dirigibles, los mismos fundamentos. Esto pasaba en Baraki porque durante la Primera Guerra Mundial los dirigibles de Torres Quevedo operaron también con bases en Túnez y en Argelia. Claro que sí. Y esto está pasando hoy a las afueras de Moscú. Porque esa sociedad aeronáutica rusa se ha llevado el dirigible y están construyendo otro análogo a las afueras de Moscú. Bueno, esto fue en invierno, ahí ven la nieve, pero fue al principio de este año. Es decir, que la obra de Torres Quevedo, como les pregunto a los de la sociedad aeronáutica rusa... Querido amigo, estoy buscando más información sobre ese dirigible que probasteis en Kiev Porque a mí me parece que se parece mucho a los diseños de Torres Quevedo Querido colega, te adjuntamos mucho material acerca de este dirigible Que ahora en Rusia lo hemos llamado DZE1 Y por supuesto, los principios de diseño de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción Siglo XXI Sí, pero Torres Quevedo es que es mucho más es verdad que en esto se va a parecer al otro Leonardo, al que no es de verdad. Viendo los problemas de meter y sacar los dirigibles de los hangares, él concibe solo como manuscrito, es la única concesión, el único invento que no va a terminar. Lo que hoy llamaríamos arquitectura inflable, es decir, los diseños como el Da Vinci, como los de Da Vinci de lo que sería un hangar Inflables para que colchoneta pegue con colchoneta. Y efectivamente, no será él, pero se van a construir en blanco y negro y en color. Después, arquitectura inflable, hangares, inflables, para lo que queramos, en general, no para dirigibles, claro, pero sí para estanferiales, para polideportivos, etcétera. Bueno a modo de conclusiones, que tenemos que terminar, aunque nos va a dar miedo salir con la que está cayendo. Sí, Da Vinci y Torres Quevedo son dos genios universales. A Da Vinci hubo que inventárselo a finales del siglo XIX y principios del XX, pero todos lo conocéis. Todos entendéis que son genios sin lugar a dudas, aunque no habéis visto publicado por él nada, porque no publicó nada. Bueno, frente a eso, pues ha habido que trabajar mucho más por traer del año 82, de hace 40 y casi 40 años pues una de las primeras conferencias que dio mi padre en la Fundación Botín, aquí cerquita con el aula de Cultura Científica que la había creado en el año 79 hace sí 40 años para bueno, destacar en este caso pues a distintos científicos montañeses y en particular a Leonardo Torres Quevedo No se había aprobado todavía el Estatuto de Autonomía de Cantabria, cuando mi padre ya había organizado dos ciclos de conferencias con el título de Ciencia Cántabra, la primera en Torla Vega, el segundo en la Fundación Botín. Desde entonces sabéis que han sido decenas de actividades, libros, los que se han publicado. Cogiendo el testigo, como decía Pedro, pues nosotros lo hemos mejorado mucho, claro, porque tenemos nuevas posibilidades. Desde 2007 todo un grupo... Como veis aquí toda una página web con entorno wiki para que parezca a los jóvenes asequible. torresquevedo.org, y desde febrero de 2012 un Facebook porque también es muy visitado. En ese año precisamente 2012 desde la embajada de España en Londres, pues grité ¡¿Qué inventan ellos. Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo, llamando la atención en 2012 que en el 2016 había que conmemorar en España el centenario del transbordador del Niágara, y que había que convocar el año Torres Quevedo. Como no me hicieron mucho caso, sí lo hizo el diario Montañés en diciembre del año 15, y Telecantabria, y desde el, bueno, desde el telediario de Telecantabria, pues... Ya, y así nos pusimos en marcha a hacer el 2015. Durante ese año 2016, di más de 40 conferencias y desde entonces no pienso parar. Esto se publicó en el diario Ayer, en la versión eh, de Noja, porque allí tenemos ahora una exposición precisamente sobre todos estos temas. ¿Cómo es posible no conocer la obra de este ingeniero? Es el titular elegido por la periodista. Y es la, la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que no conozcamos la obra de Torres Quevedo? ¿Cómo es posible que si ya en 1930, Moriz Docán, desde las páginas de Figaro, ya nos dijo que Torres Quevedo debía ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo, ¿cómo es posible que todos los cántabros, todos los españoles, todavía no lo sean? ¿Es porque queréis que siga trabajando y dando conferencias? Pues no os preocupéis. En agosto va a ser un programa muy amplio y voy a intentar que todas las tardes de agosto tengáis una conferencia sobre alguno de estos temas, para que no os aburráis. Pero ahora tengo que terminar y tengo que decir las palabras que va a agradecer mucho el presidente que no pueden ser otras que, colorín colorado, este cuento <risa> se ha terminado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Francisco González Redondo por esta charla tan... Eh, tampoco entusiasta de Torres Quevedo <risa> y, y como siempre abrimos un turno de intervenciones por si alguien quiere preguntar alguna cosa al conferenciante o, bueno, o comentar algo que en relación con el, con el asunto del que se ha tratado es una pregunta tonta pero es que me da mucha rabia ¿los rusos y los americanos si ¿sí le pagaron? No. La... no, las patentes en la época de Torres Quevedo, si pagabas anualidades todos los años, tenía una validez de 15. O sea, durante 15 años, sí, tendrían que haberle pagado royalties. Pero los dirigibles que se venden a Estados Unidos, los franceses sí. La Casa Astra recibe el dinero de Francia, de lo que les vende a la a US Navy, y la Casa Astra le paga a Torres Quevedo. Esos están ahí computados sin ningún problema. Los japoneses también, porque eran meses desde que se firmó el contrato, antes de los 15 años, por meses recibió, pues todo hemos dicho, 32 mil francos, ¿no? Pero los británicos no, eh, los rusos también pagaron, eso sí, y los americanos, de todos los que se construyeron después, en los años 40, 50, que ya no son el sistema de los sino evolucionado, pues no tenían que pagarle. O sea que de eso no. Y el británico, ese North Si-13, no se lo pagó. No lo pagó. Pero porque era británico. O pues sea, ellos se lo pagaron a los británicos, pero los británicos eran los que no pagaban a Torres Quevedo. No sé. <risa> bueno, hombre, pero tampoco pasa nada, no tiene la culpa a ellos. <risa> ¿Alguna otra cosa por ahí? Ahí, vamos a ver. crees tú, Paco, que es.? En, en, en, en, el principal motivo del desconocimiento de este desconocimiento tan alucinante de, de la figura de Torres los en España. De... esa es la pregunta del millón, del millón que uno, se suele decir uno. ¿verdad? Es que es increíble. bueno, vamos a ver no es para que nos entretengamos mi padre y yo que podemos hacer otras cosas <risa> <risa> que es bueno también ¿no? eh, es complicado, es verdad que todos los españoles sabemos quién es Isaac Peral porque inventó submarino ¿vale? uh -huh. quién es Juan de la Cierva bueno, inventó el autogiro, venga, vale pero claro, cuando tienes que hablar de Torres Quevedo pues tú ya sabes quién es un pesado un pesado es al que le preguntas qué tal va y te lo cuenta no entonces, si tú quieres decirle a alguien quién es Torres Quevedo necesitas, hombre, no una hora de conferencia, pero un ratito y no solemos tener paciencia bueno, bromas aparte Torres Quevedo muere en el año 36, en diciembre y es muy mala fecha para morir muy mala fecha y el sitio Madrid sitiado, muy mal sitio para morirse porque los problemas son otros, no te va a acompañar en el entierro nadie, no va a haber grandes notas necrológicas, no va a haber apoteosis, no va a haber como cuando muere Gaudí atropellado, va a colas, bol, multitudes... Entonces, es verdad que en vida había tenido cierto reconocimiento, es verdad que se había adelantado mucho a su tiempo y que se le entendía mejor fuera que en España, ¿no? Pero yo creo que hubiese tenido pues, un reconocimiento mucho mayor. Pero claro, en diciembre del año 36, cuando acaba la guerra del 39, sí se publican necrológicas. Pero bueno, mira, España tiene otros problemas en el año 39. Reconstruirse, juzgar a unos, fusilar a otros, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, claro, no estaba la cosa para. En los años 50 sí se hizo un esfuerzo con ocasión del centenario del nacimiento. Problema de nuevo. Si naces en enero o febrero... Tienes todo un año para que te hagan actos conmemorativos. Pero es que Leonardo nace y muere en diciembre del año... Bueno, en diciembre del 852 y en diciembre de 1936 Con lo cual, hacerlo antes como que no te animas. Y cuando lo quieres hacer ya es diciembre, lo tienes que hacer el año siguiente. Pues también es mala suerte. No se organiza un año... Claro, es que Cervantes y Shakespeare fallecen... Pues como todos sabemos, en la primavera, bueno, pues ya empezamos calentando motores en principio de año tenemos, pues, si no nos da tiempo, porque en España tardamos, no, lo hicieron desde el principio, pues ya tenemos meses para recuperar. Pero en el caso de Torres Quevedo... Y luego, lo que ha ido pasando después es que pues, tenemos que ser conscientes de que España tiene un siglo de oro. Pero no es un siglo de oro de las ciencias y de las técnicas. Es un siglo de oro de las letras, de la poesía, de la pintura... Es decir, que tampoco a lo largo de la historia o de los últimos cuatro siglos pues hemos destacado lo científico y tecnológico, ¿no? Se dice que perdemos la guerra contra Estados Unidos porque, claro, el país de la poesía, ¿cómo va a ganar al país de la ingeniería? La guerra, pues no, no es fácil, ¿no? Bueno, hay muchas razones. También es verdad que el esfuerzo individual, el primero de mi padre y sus colaboradores, luego mío, pues, pues a ver si hasta dónde da, ¿no? Entonces tendría que ser colectivo las autoridades de Cantabria bueno, cambian cada cuatro años, pero algunos continúan las nuevas autoridades de Cantabria entenderán entenderán que en todos los libros de primaria que es donde hay que trabajar hay que incluir un capitulito al menos de esto de patrimonio humano de Cantabria yo lo dije en la sede hace unos meses y lo dejé escrito en la revista Los Cántabros un artículo precisamente sobre esto se ha creado una asignatura de patrimonio de Cantabria tiene nueve grandes capítulos. Lo ha debe hacer un profesional del patrimonio que no sabe lo que es un niño y que desde luego no ha aparecido por un colegio. Porque filosofía del patrimonio conceptuales, no sé qué. Porque todos los patrimonios han habido material e inmaterial. Y se han olvidado de los cántabros. No existe el patrimonio humano, no existen los cántabros como patrimonio. Yo proponía que ya que habían dejado uno, porque son fenómenos, nueve capítulos, no han redondeado a diez, que redondeen a diez y que pongan ese capítulo de... Cántabros, que son patrimonio de Cantabria. Y proponía 25, por poner un número redondo, que deben ser recordados. Desde Altamira, esa mujer que, que registró por primera vez el pensamiento matemático, conferencia que daré este verano varias veces, pues si lo estáis pinchando, ya la daré, y podéis venir a escucharla, hasta pues el, el último fallecido, digamos, pues Botín, ella está fallecido, y no poner a ningún vivo. Es decir, 25 personalidades de Cantabria, ya fallecidas, entre las que, claro, destacaban científicos como González de Linares, prehistoriadores como Sánchez Autuola o Alcalde del Río, médicos como Arbun Mosa, Madrazo Arce y Torres Quevedo como figura especial. Bueno, es una oportunidad, pero eso es bachillerato y eso es muy tarde ya, o la ESO, tercero de la ESO, hay que trabajar en primaria. Entonces, a partir del año que viene empezará a funcionar el Centro Expositivo Torres Quevedo en el Colegio de la Serna de Iguña, el colegio que lleva el nombre de Leonardo Torres Quevedo desde el año 90. Y allí, como ha disminuido mucho la natalidad, la mitad del colegio se ha quedado vacío, y vamos a montar todo un centro expositivo, pero trabajando con los niños. De tal manera que sean los niños del Valle de Ibuñal los que hagan de anfitriones de todos los alumnos de primaria de Cantabria que lleguen a la peadera. Va a haber experimentos que ya hemos trabajado con ellos, experimentos con los cables del transbordador, con la con los dirigibles, etc. Para que desde donde hay que empezar, que es primaria, se haga. Y yo creo que al hilo de eso, las nuevas autoridades seguro que entienden que hay que mejorar un poquito los libros de texto, de primaria sobre todo, y hay que introducir a Leonardo Torres Quevedo Y yo creo que eso será. Cuando hagamos eso, trabajar con los niños de primaria, si consiguiéramos que los profesores de la Facultad de Educación, de la Universidad de Cantabria, formasen a los formadores de niños, en esto, pues tampoco estaría nada mal, porque si no va a ser la pescadilla que se mueve de la cola. Cuando todos los maestros de Cantabria enseñan a todos los niños de primaria de Cantabria las figuras de las que estamos hablando, resolveremos este problema. Si por expansión lo conseguimos para toda España, por mucho mejor. Vamos a empezar en el Valle de Buñal. Y yo creo que pues, ahí conseguimos. Paco, perdona, hay una cosa que tú le echas un poco la culpa de, de haber hecho algo al gobierno de Cantabria. No, no. No, no, no, quiero decir, me da igual, los cántabos, la educación, no, no, no. es que era español, me parece mucho más importante Torres Quevedo que Isaac Peral, por lo que inventó. No, no, por supuesto, por supuesto. Y entonces resulta que a todos nos meten en la cabeza de la cierva y a Isaac Peral sí. y no hablan nada de él. Eso tiene que ser a nivel nacional, no solo de aquí. Yo he dicho que es universal. Estamos en el Centro de Estudios Montañeses, una, una institución que pertenece a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, como los de estudios o los portuenses o los que corresponda, o la Academia de Ciencias de Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Es decir, tenemos un ámbito territorial que no debemos sobrepasar. Por eso yo estoy hablando en clave cántabra aquí, diciendo que es universal. Y los cántabros tenemos un compromiso especial. Los murcianos, pues que hablen del murciano. Pero yo hablo, como se ha destacado, por todas partes, donde me dejan. Entonces, eh, pues en Alemania, pues en México, puede ser donde sea, porque creo que todo el mundo tiene que conocerlo. Pero los cántabros, yo creo que tenemos un compromiso especial. Digo que haya aparecido... Bueno, en Madrid está la escuela esa en la calle Serrano, ¿verdad? Que lleva su nombre, del año 1953, o qué es. Y eh, ha aparecido ahí eh, una estatua, y yo no sé dónde tiene la calle en Madrid este señor. Bueno, vamos con el edificio. El edificio es la continuación del Centro de Ensayo de Aeronáutica, que luego se llamó Laboratorio de Automática y luego Centro de Mecánica, distintos nombres que ha tenido. Torres Quevedo, aunque estaba jubilado, le permiten seguir siendo director honorífico de ese centro, incluso durante la República, durante la guerra, bueno, cuando se muere su hijo lo mantiene. Y en el año 39 se integra en el CSIC, esa institución, como Instituto de Material Científico, Instituto de Física Aplicada, etc. Y le dan el nombre de Torres Quevedo formalmente en el mismo edificio que tenía luego ya se va a construir uno nuevo precisamente hemos estado conmemorando el 70 aniversario para el que fuese de la construcción de ese edificio yo he llevado la exposición sobre Torres Quevedo era 75 era no 75 aniversario de ese edificio que lo estábamos conmemorando especialmente quisieron la exposición les di una conferencia parecida a esta para esa conmemoración o sea lleva el nombre de Torres Quevedo eh, la segunda cuestión es la, la estatua la año. estatua que he puesto eso es un regalo que hizo mi padre a Cantabria la idea fue la siguiente que puedo recordar, yo creo que la recordáis, y además está publicado en el año 1986 había que conmemorar el cincuentenario del fallecimiento de Torres Quevedo bien, y desde el año anterior pues eh, puso en marcha una suscripción popular bueno, la gente no pagaba mucho pero bueno el puso mi padre todo el resto de su bolsillo. Y en concreto, pues dijo: vamos a, vamos a resolver un problema a largo plazo. Estáis haciendo obras en la plaza del Ayuntamiento de Santander y habéis quitado una estatua que había allí. Antes o después la vais a tener que quitar. ¿Por pues, qué? Dejamos, vamos a dejarnos de tonterías. quítala ya. O sea, no la volváis a poner. No la volváis a poner. La lleváis al cuartel de la calle de Ismael Dávila, a la Remonta, donde queráis. Pero no la pongáis. Y como el hueco va a quedar feo. Yo os voy a regalar, con ayuda de quien quiera contribuir a esta suscripción popular, una estatua de la persona más importante que ha dado a Cantabria. Porque don Francisco no era de Cantabria y tampoco quisiera grandes cosas por Cantabria, específicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos una estatua de Leonardo Torres Quevedo en la plaza principal de la principal ciudad de Santander? Bueno, creo que no les sentó nada bien. Y a todos los del entorno, si os acordáis de cómo podía ser el Santander de 1985-86, las cosas que se salían en la prensa, pues os las podéis imaginar, y no voy a reproducir las, las llamadas telefónicas a las 4 de la mañana, las animaladas que podía oír un niño como yo cogiendo el teléfono, y lo que nos podían amenazar y decir, bueno, o las multas que nos sacaban, nos ponían por sacar la basura, que no las sacábamos, sacaba el portero, etc. Bueno, aquello no se resolvió en aquel momento. Y entonces mi padre decidió que se podía llevar la estatua al Valle de Buña, la familia cedió un terreno que tenía al lado de la casa y se puso en diciembre del año 1986 la estatua en Santa Cruz de Iguña. No acaba ahí la historia. Quedaba la asignatura pendiente de traer una estatua de Torres Quevedo aquí a Santander. En el año 2004 mi padre regaló al Museo del Aire de Madrid una estatua en bronce de 220 de alto de Leonardo Torres Quevedo en su bolsillo y le exigió al escultor que hiciera dos en la esperanza de que por fin se pudiera poner una en Santander. Y entonces pagó la segunda estatua a medias, porque la otra mitad se supone que iba a pagar el Ayuntamiento de Santander, que la acabó pagando. Y es la que veis entre la Escuela de Caminos, Empresariales y Ciencias. El único problema es que hubo que inaugurarla, a mí me parece, ¿no? Es que donde tiene que estar esta estatua es en Piquillo la avenida de los castros desemboca en Piquillo ahí hay un parterre que está pidiendo la estatua de Torres Quevedo hombre, si tenéis la de Galdós por un lado, tenéis la de Pic por el otro <risa> falta Torres Quevedo ahí el ayuntamiento no lo tuvo bien y lo llevó a la universidad y la universidad decidió inaugurarlo vino Leonardo, nuestro hermano eh, estuvo el rector y de, ¿a quién se olvidaron de invitar? El... pues tuvo pues, pues, una no... inauguración fake que se dice hoy en día esa estatua porque no fue invitado, no se hizo la foto y no salió, eso se lo dije a las autoridades de la Universidad de Cantabria actual y yo creo que lo remeterán y harán una inauguración de verdad ni el escultor ni el que gestionó y pagó la mitad de la estatua, pero tenéis dos estatuas una en la ciudad universitaria de aquí en el campus y otra en el Valle de Bucca ¿En España tiene nombres de calles o montones de nombres de calles en casi todos los sí, polígonos industriales de sí, sí, sí, sí. toda España. En casi todos los polígonos hay Isaac Peral, Eduardo Torroja y Leonardo Torres Quevedo. La calle más importante en cuanto a avenida que he visto, tampoco he estudiado mucho, es una de las calles más anchas de la línea de la concepción no sé si es donde se trafica más de España o no pero es una avenida inmensa que tiene el nombre de Leonardo Torres aquí en Santa también de... es una hermosa calle encuesta, en la... Con el Instituto Torres Quevedo allí, quebrado. Está, está bien. De todas maneras, Paco, quería decirte que yo pertenezco a la primera promoción del Instituto Cazoña, el Instituto Leonardo Torres Quevedo, conocido sí, sí, popularmente sí. como el Cazoña. Eso es ya, bien, sí. eh. Y te puedo asegurar que yo no he sabido quién era, quién fue Leonardo Torres Quevedo hasta hace un año y medio, cuando un equipo de arquitectos de Madrid me contactó para hacer el estudio del Betis -Hay. Y ahí me encuentro bueno, con esta movida... Increíble. ¿Y esto? O sea, increíble. ¿Has ha, ha, ha tenido alguna conferencia o alguna charla o algo en el Torres Quevedo? O... Sí, la pregunta es en dónde no he dado conferencia. Pues sí, bueno, también. vale, vale. <risa> vale. <risa> también no, aquí. Hay... Vale, sí, sería sorprendente. No no, no, no, es decir, sí, sí. en 2016 di una a las 10 de la mañana en Santa Clara y a las 12 en el Torres Quevedo. Ya por aprovechar la lo no sí, sí, o algo, Yo claro. creo que ha costado un costado, mal Quería mía. apuntar con respecto a eso del instituto que la antigua decoración de fachada que era. Sí, sí. El que estaba como que la, el Quevedo Quevedo, el, el escritor, no Leonardo Hace muchos años estuvo allí. El Quevedo, el Quevedo, el Quevedo, Bueno, por favor, un poco de honra de él. A ver, el voy decir en el tema de calles, me da una cosa que yo creo que deben conocer cuatro o cinco personas. Y es que una calle grande, que sale a la calle de Torres Quevedo, a la calle de Juan Bustamante pues que era un primo hermano del abuelo que nació en la misma casa. Que le dieron la laureada porque murió un Con lo cual era una casa, la casa en que nació mi abuelo, en que nacieron en 60 años dos laureados y mi abuelo. Uh -huh. Inventor del torpedo eléctrico. Inventor el del torpedo eléctrico. Bueno, pues esa, el, ese Joaquín Bustamante, era Bustamante y hermano que era... También es casualidad bueno. que se enchufe en la calle. Sí, sí, casualidad sí, casualidad. Es verdad, sí, Pero, Creo que fue casualidad, claro, la, la polémica, de la, polémica de, de la estatua de Franco con la estatua de los vale, padres con Romachea. Dio mucho juego durante un tiempo en la prensa, porque era, era un modo de cartas abiertas que... Y yo creo que la... Lo, yo, bueno, era más, más chaval, pero recuerdo que esto eh, dio mucha vida al, al, al tema de alguna manera científico contra lo sí. no científico, ¿no? sí era, era, era poner en paralelo la representación pues, de una, una historia político belicota y, sin embargo, meter el, el ambiente científico en medio de la ciudad. ¿no? Era complicado. A mí me parece que, era, que dio mucho juego, pero era complicado desde el punto de vista de eso. Yo creo que en aquella época, muy habido que crear en el ayuntamiento una brigada para andar limpiando la estatua de mi abuelo Todos los sí. Días. Sí. todas las mañanas mm. sí, bueno, sí, sí, sí. La, la del generalísimo había que hacer lo mismo todo. también, pero por otro... Sí. <risa> bueno, sí, pero a mí la del generalísimo me importaba <risa> sí. bueno, pues vamos a, a reiterar nuestro agradecimiento al ponente por el acta y a darle la bienvenida al centro de estudios montañeses con el título acreditativo Gracias. de ello. Gracias. Espera un momento, José María, espera un poco. Espera un poco que, le, que se haga la foto con la medalla que tenemos para las fotos. La medalla de recepción. espera, espera, espera. Gracias. gracias. Pues nada. Y, el, y nuestra insignia. Pues quítamela antes de que me la lleve. Ah, ah, ah. Ay, espera. Y hay que, hay, que, hay que sacarle esto. ¿Sí? Vale, gracias. Esta es la, la medalla que nos sirve para las ceremonias de, de, de ingreso. Pero tiene que se puede conseguir. Ah, bueno, sí, sí, ya sé. Sí. Bueno, pues pasa. Las medallas para los que quieren siempre. Bueno, eh, ya no está Prés Mandes, pero eh, en lo que era Galán antes. Ajá. Bueno, y pasamos al tercer punto del orden del día, que es la actualidad del centro, eh, enseguida a cabo, eh, eh, las novedades principales de este mes. Bueno, la Consejería de Cultura nos ingresó la subvención anual correspondiente a este año, la semana pasada. Eh, bueno, el importe es el de siempre. El de siempre en los últimos años, 25.920 euros. El 14 de junio la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander solicitó informe del centro relativo a la posible concesión al Real Club de Regatas de la Medalla de Oro de la Ciudad con motivo de cumplirse en 2020 el 150 aniversario de su fundación. Dicho informe fue elaborado por el presidente y remitido al Ayuntamiento el día 21. Los días 20 y 21 de junio se ha celebrado a plena satisfacción en la sede de la UNED el Congreso Destinos del Exilio Republicano, en cuya organización ha tomado parte el centro, figurando además entre los ponentes y colaboradores varios miembros del mismo. El día 20 ha ingresado en el centro el legado documental procedente del archivo de don Francisco Rado Varela, donado por la familia Rado Velázquez por mediación de don José Ramón Serviadero. El mismo consta de varias cartas, eh, no voy a leer aquí todo esto, varias cartas eh, dirigidas a José Strañi, algunos eh, documentos de esta familia, el manuscrito de una novela inacabada, Escrita por uno de los honrados y bueno, documentos de este, de este tipo. Eh, don Federico Crespo García Bárcena, miembro del centro, ha donado para nuestra biblioteca un ejemplar de su libro El Gran Robo de 1797 y otras historias de San Felices de Buelna, recién publicado. Y aunque ha sido sufragada la edición completa por el Ayuntamiento de San Felices, ostenta el sello del Centro de Estudios Montañeses como coeditor. Eh, Federico Crespo es compañero nuestro del Centro desde hace bastantes años. Eh, que precisamente he visto que entre las cosas que narra, una de ellas es la biografía precisamente de un, de un ingeniero, que era de San Felices de Vuelta, entre otras cosas. Eh, bueno, también decir, esto no lo tengo apuntado porque ha sido esta tarde, que esta tarde ha venido por aquí nuestro compañero en Madrid, eh, corresponsal en Madrid, de eh, Alfonso Ceballos Escalera, y a, a traer a la biblioteca del centro el, este el librote, titulado El Tribunal Supremo del Reino de España, Estudio Histórico e Institucional, del que es autor él, precisamente con también un compañero nuestro en Valladolid, Félix Martínez Llorente, que dio su charla de ingreso hace como tres años aproximadamente. El día 27 de junio, la periodista y realizadora Camelia Encinas que trabaja en París, se puso en contacto con el centro para solicitar documentación acerca de la historia del baraneo santanderino con vistas a la realización de un documental amplio que va a producirse en Francia. El presidente le facilitó vía correo electrónico cuatro trabajos extensos y varios artículos de su autoría que fueron publicados por él, o sea, por mí, en libros y en prensa local. El día 5 de junio quedó completamente formalizado el ingreso de don Carlos Pesado Ricardi como correspondiente del CEN en Madrid. Y finalmente, la Junta Directiva aprobó definitivamente en su reunión del pasado miércoles 26 el ingreso como correspondiente del centro de los señores siguientes. Don Javier Suárez de Vega, en Valladolid. Don José Antonio Linaje Conde, en Segovia. Y Don Javier Torre Aguado, en los Estados Unidos. Una vez comunicado el acuerdo en esta Junta Académica de hoy, el presidente se pondrá en contacto con los interesados para formalizar el ingreso, igual que ya hice con Carlos Pesado que se había comunicado en la en la Junta anterior. Bueno, y pasamos al siguiente punto que son ruegos y preguntas. A ver, José María. Bueno, pues... Eh, la Asociación Católica de Propagandistas de Madrid, con motivo del 50 aniversario del de, eh, fallecimiento de Herrera Oria, allí en Madrid, Uh -huh. Quiere dar gracias al Centro de Estudios Montañeses por la colaboración en la donación de la carta que figurará en ah, la exposición uh -huh. en la cual figura pues, ese agradecimiento que eh, don Ángel hace a través del secretario, entonces, este, ¿cómo era? Eh, Tomás Maza Solano. Tomás Maza Solano hace a los miembros del centro que le han felicitado por haber sido elegido obispo de Málaga. Y entonces, bueno, pues como era tener una relación muy estrecha con los miembros del centro, al felicitarle, él respondió. Y esa carta figura en la exposición también, ¿no? Así como figura la colaboración del Centro de Estudios Montañeses en ese vídeo de una hora, en la cual pues yo expongo un poco la vida, evocaciones, etcétera, de la vida de don Ángel, ...en la posguerra de Santander... ¿eh? Uh -huh. ...en todos sus oficios que tuvo aquí... ...que fueron muchos, ¿verdad Alberto? ...y que también pues, nos ha tocado en otros sitios... ...hacer esa exposición... ...y que creo que allí en Madrid... ...yo os invito, vamos... ...nos invita a, lo, a los miembros del Centro de Estudios Montañeses... ...porque eh, la exposición esa de Don Ángel... ...es una exposición permanente... ...o que va a ser móvil dentro de poco... Está allí en la escuela del Ceu San Pablo, hay una exposición permanente sobre Herrera Goya, ¿eh? que es, como sabéis, fundador del Ceu San Pablo, con muchísimas eh, instituciones y entidades, etcétera, ¿no? de, de toda índole, porque era lo mismo que Leonardo, ¿verdad? De, un, de una imaginación y de un efectismo real ignaciano realmente muy, muy de, de, de, de, de llegar a la concretez a la concretez, ¿no? a la eficacia ¿no? y influir en la sociedad por otra parte ¿no? y eso es don, don Ángel entonces ahí está la exposición permanente del Cedro San Pablo que será, como digo, traerán esa exposición también a Santander no, la traería y nos da gracias el director eh, que yo estuve presente en la inauguración y nos da gracias por haber colaborado en, esa, en ese evento y acontecimiento. Uh -huh. ¿Algún otro ruego, alguna otra pregunta? Sí, yo tengo a, ver. Duda. a ver, si es muy local, eh, si alguien me puede dar pistas acerca del de cambio de denominación de Plaza Tarazanas por Plaza de la Asunción. No, no o sea, se sigue llamando a Tarazanas, sí. Según lo popularmente. Popularmente. Pues el ayuntamiento, el, la, el, digamos la sección del ayuntamiento que haya dicho eso, sabe muy poco de sí mismo. Porque el nombre oficial de la plaza ha sido, es atarazanas. Asunción llama a la gente y bueno, y alguno del ayuntamiento despistado pues también lo hará ten en cuenta que por desgracia y eso es algo que el ayuntamiento tendría, yo ya se lo he comentado varias veces a la precisamente a la concejala a la que ha sido concejala hasta hace poco de cultura, el ayuntamiento una de las cosas que tiene que hacer es llevar mucho con mucho más fundamento el nomenclator de las calles porque no hay derecho a que si una calle se llama hace cinco años o seis Ataúlfo Argenta en el nomenclátor siga figurando todavía General Mola y ataulfo Argenta como si fueran dos calles diferentes. Igual pasa Calle del Carmen, Calle del Sol. Igual no se llama de una forma o se llama de otra, pero mmm, es que así no se puede funcionar desde el punto de vista oficial de tal. Y ya te digo, en el caso de la plaza es es Plaza de Atarazanas. Entiendo, y es así, y así lo asumo, pero sí. en concreto, esa parte del ayuntamiento la lleva urbanismo. Ah. Urbanismo tiene una aplicación de cara al público que es con la que se fundamenta el ayuntamiento y de cara al exterior, que es el GIS municipal, uh -huh. el sistema de información geográfica. El nomenclato que tiene el GIS es Plaza de las funciones. La Tarazana ha desaparecido sin, sin así, por parte de billiger Bill Bill. Entre otras cosas, que, y además hay otra de las cuestiones importantes que es que esa aplicación la lleva ejes. Eh, o sea, todo se fundamenta en cuanto a ejes y si un eje le coincide eh, donde lo hayan dibujado los, uh -huh. los diseñadores de la aplicación que por cierto no son ni municipales eh, uh -huh. pues allí que va la calle en cuestión, aunque le toque el sardinero cuatro caminos pues ya te digo eso lo más que se puede hacer es llamar la atención a la esto pero otra cosa no podemos hacer cuando es que además realmente lo que es chocante y lo que es chusco del todo es que sin haber mediado un cambio de que haya hecho el ayuntamiento que no le ha hecho, claro. se haga eso porque eso que lo hace un señor que pasa por ahí no es serio ni es lógico ni sí, tanto, pero... tanto, ahí hay, otros, hay otros cambios que han pasado por encima de los acuerdos municipales eh, con, hay uno por, se puede estar más o menos de acuerdo por ejemplo, eh, Pronillo ahora calle Pronillo recupera el nombre de barrio Pronillo pero en el acuerdo municipal pone calle a la Molina uh -huh. eh, sin embargo esa también ha desaparecido ni hay ningún acuerdo municipal donde sería que ha de desaparecer que puede sí. ser que ya, ya. es dinámico no tiene por ser estático son misterios para municipales misterios, misterios municipales, que, municipales, misterios municipales que, que, que, que, que a saber que a que de Carmen, de Calle Carmen, Antigua Calle del Sol y eso aclara en algunas ciudades por ahí sí, sí, hay sitios que ponen sí, efectivamente pero aquí se da el caso de que se antigua aquí se da el caso de que es en el propio callejero oficial, se sí, sí, duplican ya. nombres y cuando la calle se llama de una forma o se llama de otra pero no se llama de las dos pero que se ve que se trabaja o con mucha lentitud o con mucho desinterés y bueno, pues pasa lo que sí, pasa y otra de las cosas sí. es de la José María de Cosío de los pintores sí. Sí. por ejemplo <risa> el, el, el hecho de que hecho Cosío, eh, pero... en, <risa> en casi todos los nomenclatos de las calles hispanas por lo menos muchísimas ciudades, ¿no? que pongan no solamente Narciso Cuevas, ah, bueno. sino que ponga benefactor o inventor esta, o, esta, o esta, lo que sea. Porque es que si no, qué, se, qué, se, que se es, se es lo que... A, bueno, no, aquí que por, antes hablábamos bueno, de... mayor... del mayor sí. o menor desconocimiento. Y corrijan, perdón. Y que corrijan, por ejemplo, el de Monte Caloca, que todavía figura como Monte claro. Que es Montes, Montes, -Caloca. Montes, -Caloca. Montes Caloca. Los dos hermanos. Caloca está el Monte Caloca. Otra cosa que también se le, ha, se le ha dicho por escrito varias veces... ...desde este centro al ayuntamiento... ¿eh? ...no es que no se le haya dicho... ...se le ha dicho varias veces... ...se le ha dicho lo de Montescaloca... ...se le ha dicho que sería conveniente... ...aunque pueda causar... ...que sería conveniente que por ejemplo... ...la calle Antonio Mendoza... ...se llamase Antonio Hurtado de Mendoza... ...porque señor, la gente no sabe quién es ese señor... ...o que la calle Valliciergo... ...la calle Valliciergo... ...Valliciergo tú preguntas a cualquiera... ...que iba allí... ...o bueno, que digo allí en Santander... A y Hiciergo, pues no sé, se llamaría así bueno, Vicente Fernández Valliciergo, un calígrafo de fama universal. Pero, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Que, por una parte, como tenemos a tantos, que también es un problema, ¿eh? Tenemos a, sí, un problema, ¿no? tenemos a tantos que la gente no sabe. Yo, por ejemplo, cuando comentas por ahí, igual, con gente que más o menos está interesada en cuestiones de estas, y dicen ah, sí, en Filipinas, sí, hombre, ahí donde estuvo don Francisco de Carriedo y Peredo, que fue... ¿y quién era ese? Te quedan con la boca abierta y con la cara tal, o que diga. José María, por ejemplo, con fray silvestre de escalante, eh, que nadie sabe quién es, cuando abrió lo que abrió en los Estados Unidos. Y, pero que es que eso, eso es por una parte tenemos muchos, y por otra parte los tenemos desconocidos. Sí, sí, eso es. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, alguna otra cosa. Y y placas en todas las esquinas. También. también. Hombre, ahí el Ayuntamiento estaba en la idea... cuesta mucho dinero. Ahí el Ayuntamiento estaba en la idea... Lo que pasa es que no lo sé, porque esta era la, la concejala que ahora pasaba turismo. Ella pidió, y yo se lo hice el año pasado, bueno, lo pidió al centro, y me llevó trabajo no pequeño. Eh, quería poner en los sitios donde nació o murió... O estuvo un tiempo, algún personaje muy célebre quería poner unas placas. Claro, había que averiguar, tal. Yo la, me dice, bueno, así de entrada, para ser la primera atacada, pues 15 o 20. Y yo, 15 o 20, la que me costó mucho, porque claro, por ejemplo, encontrar dónde exactamente había muerto eh, Augusto González de Linares me costó Dios y ayuda, porque en la casa donde vivía en el alta. Tenía un número que no tiene nada que ver con el de ahora. Es más, estaba al otro lado de la calle. Porque la numeración antiguamente partía desde la cuesta de la Atalaya hacia allá y ahora parte desde el Alto de Miranda para allá. Con lo cual, bueno, todo eso se hizo y se le mandó. Y ella últimamente hará... Tres meses, decía que ya tenía incluso realizada, porque había hecho sus trámites y tal, realizada en cerámica muy bonita, una, que, que iba a ser la primera que se iba a poner, que era donde nació María Blanchard, que todavía existe hasta la casa. Ahora, ¿qué ha pasado después? Tampoco estaría mal, pero bueno buen la, Digo que idea de eso De poner, eh, bueno, pues eso Donde nació María Blanchard, donde murió Augusto González de Linares Donde nació Concha Espina Aunque ya no existe el edificio Pero sí existe otro edificio donde estaba aquel Bueno, pues todo eso se iba a hacer Se iba Ahora no lo sé Porque como esto además lleva realmente tanto tiempo siempre Pues bueno, veremos a ver Bueno, una otra cosa? Bueno, pues si no hay más, reiteramos nuestro agradecimiento a quien también ha sabido mmm, mostrarnos la importancia enorme, desde luego, de Leonardo Torres Quevedo. Y bueno, pues nos veremos el mes que viene, el primer lunes, que... Hoy hemos tenido al hijo, el lunes primero de las, del mes próximo tendremos a su padre eh, hablándonos, como suele ocurrir la, por esta época, así casi todos los años. Eh, de todas maneras ya se os hará llegar la convocatoria eh, con el título concreto y demás. Muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima.